Os presento a Giorgio Díaz Montejano, escritor especializado en epigrafía y lengua antigua. Desde hace casi 30 años investiga sobre la leyenda Atlántida, la Atlántida de, de las de la, de la fuentes primarias, escritas y cartográficas. Ha logrado la mayor compilación de fuentes antiguas sobre la Atlántida. En 2016 fue elegido por el cineasta Jim Cameron como asesor en la antología histórica para una serie de documentales, cuya primera parte fue producida en 2017 bajo el título El resurgir de la Atlántida. Recuerdo que es un documental que se está viendo en más de 171 países y en todas las lenguas. Uno de los documentales de National Geographic más emitidos de la televisión y que lo podéis consultar en YouTube porque está está en la red y se puede ver en la red y si no me equivoco se está grabando la segunda parte del documental estamos ahora haciendo otro documental se lo oye Estamos haciendo ahora otro documental, pero es sobre otra cuestión, porque la, la continuación todavía hasta el 2020 no comenzamos. O sea, la segunda parte, digamos, es como una mini saga. Será para 2020, 2021, y la tercera para el 2025. Por ahí. Pero ahora estamos produciendo otro paralelo, que es sobre otra teoría loca de esas locuras mías, que es sobre los orígenes de la, de la escritura, que nosotros creemos que no están en Egipto y en Sumeria, sino precisamente aquí en la zona atlántica y desde muy antiguo, desde, por lo menos calcolítico como mínimo, eh, hemos encontrado varios signarios y bueno, vamos a demostrar cómo hay cientos de posibles inscripciones que incluso algunas se pueden traducir y estamos haciendo un documental sobre eso. Pues, eh. sin más terminar diciendo que es autor de una treintena de libros sobre la temática y entre otros sobre los orígenes de la prehistoria, de la escritura como habíamos explicado. Bueno, os dejo con él y espero que os interese y os guste la conferencia. Muchas gracias. Hay demasiada luz. Podemos quitar un poquitín de luz? Es que también me molesta. alguien la ha encendido. La ha encendido para... Ah, bueno, vale, vale. Si no, no se ve dedicado si no, de acuerdo. Vamos a ver. Ahí está. importante es que se lea, claro, en por a veces... Bueno, primero que nada agradeceros a todos. Eh, estoy sorprendido. De verdad es que no estoy sorprendido, no pensaba que se iba a llenar ni que iba a haber personas de pie, porque en la universidad no es, el, no es lo mismo que cuando lo haces en un lugar público, ¿no? Eh, la universidad es más difícil, aparte. <ríe> he visto lo que se ha hecho ¿no? en el cartel de la entrada y no me esperaba que fuera a ver nadie, ¿no? Actos religiosos, eh, no sé qué. Bueno, unos chistes ahí muy interesantes, ¿no? Y, y bueno, voy a hacer todo lo posible por reducir la conferencia. Quería darla al completo, pero cada vez que veo personas de pie, no puedo. No puedo. Ya en la conferencia que tenía en en septiembre, pasó lo mismo. Había muchísima gente de pie y yo tenía planificado una conferencia que duraba como una hora y tuve que hacerla en 40 minutos, 30 minutos. Y voy a tratar de hacer lo mismo porque es que me sienta mal que la gente esté de pie ahí tanto rato. Así que voy a hacer lo más rápido posible. ¿no? Así que perdónme si veis que, que a veces salto alguna, alguna que otra imagen. Voy a saltar, porque eso es por el tiempo, pues bueno, vamos a quedarnos aquí por el momento. Ese mapa que veis aquí, muchos de ustedes si han estudiado historia y arqueología lo conoceréis, de no me fácil porque no veo nada. Y para no ser usted, es de la distribución de la cultura de lo que se conoce como cultura del vaso campaniforme, la cultura al política, bueno, la política grosse eh, la distribución de esta cultura coincide bastante eh, con lo que se describe en el Critias, eh, que me lo habéis leído, cuando se habla de la expansión que tuvieron esos pueblos atlánticos por toda Europa, hasta la Cisreña, que es justo la zona itálica y por la parte de África. Hay algunos mapas eh, donde se ve mejor, vamos a ver otro, por ejemplo este, también, que llega casi hasta la zona de Túnez. Y este, esta expansión coincide también bastante con la expansión de la civilización megalítica, o sea, de lo que es el neolítico. Esto es, por la revista, lo que estoy tratando de, de ubicar en el contexto arqueológico, el posible, digamos, eh, perdón, no sé por qué ha saltado aquí, en lo que es, eh, digamos, el germen de la tradición. O sea, nosotros partimos del hecho de que en la historia eh, que nos cuenta Critias, o sea, que nos cuenta Platón a través de Critias y de Solón, no es un mito completo inventado, o sea, de hecho, hay grandes especialistas que han estudiado el tema y han llegado a la conclusión de que es una leyenda, realmente es una leyenda, o sea, se puede tipificar como una leyenda, una especie de logografía que era lo que, digamos, el, el, el género que había antes de Platón y hasta la época de Platón no existía todavía la historia como tal, porque prácticamente eh, odoto era muy reciente y Tucídides y lo que se conocía era la logografía. La logografía era precisamente historia mezclada con mitos y leyendas. O sea, no existía el concepto de historia como lo entendemos hoy en día. Donde todo tiene que ser hechos comprobados, históricos, científicos, eh, no sé, verificados con excavaciones arqueológicas, eso no existía. Entonces, en aquellos tiempos, en Grecia, lo que se estilaba cuando se hablaba de historias, en realidad cuando las leía, era una mezcla de hechos históricos con leyendas y con mitos y eso es lo que vemos en la historia escrita de de, de, de, de y de hecho se insiste y esto es muy importante porque platón siempre en toda su obra y cualquiera que haya leído la obra platón lo verá cuando utiliza mitos él lo deja bien claro lo especifica y esto es un mito y esto es un mito y lo va explicando esto es una alegoría pero cuando habla de la historia de la tragedia dice exactamente y lo, lo deja claro esto no es un mito inventado sino un una historia verdadera, en griego aleginón logón significa eso historia verdadera o historia basada en datos históricos verdaderos pero también dice ek palaias akoes, que significa en tradiciones orales antiguas, Es decir que es una mezcla de historia con leyendas o sea, él lo deja bien claro él lo especifica y eso bueno, todos los que conocen la obra de Platón, los platonistas saben que esta, esta, esta <coughs> puntualización de Platón hay que tenerla en cuenta porque él no pretendía engañar en ese sentido a sus, a sus oyente, Él especificaba cuando estaba hablando de mitos y de alegoría y cuando estaba hablando de historia mezclada con mitos y leyendas porque era lo normal en aquella época era así. La logografía era así. No existía el concepto de historia moderno que tenemos hoy en día. Esa división entre historia y mito, como que mito es algo falso por completo, realmente, curiosamente, Platón es Platón el que la empieza. Y es muy curioso porque cuando se intenta criticar este tipo de estudios que nosotros siempre se dice de manera reactiva. Eso es un mito. No, pero si es que Platón fue el primero precisamente que puso de moda eso, ¿eh? eso es un mito, pues, precisamente Platón. Platón fue el enemigo más grande que hubo de los mitos. <ríe> Dedica varios diálogos completos a atacar los mitos y el daño que hacían los mitos porque falsificaban la verdad, falsificaban la historia. Entonces, como una persona que luchado toda la... luchó prácticamente toda su vida por... contra los mitos, va a inventar sus mitos. No tiene sentido. Hablo o sea, dice claro, esto no es un mito inventado. Ahí se viene, claro, sino una historia basada en antiguas tradiciones entonces partiendo de eso yo me he dedicado durante los últimos 30 años a buscar fuentes primarias decir, a buscar referencias en fuentes griegas latinas, egipcias asilovilónicas en todos los textos antiguos he tratado de encontrar algo que se pueda vincular de alguna manera con los detalles y sobre todo con lo que yo llamo marcadores sui generis es decir, aquellos elementos que se describen en críticas como cosas específicas de los atlantes muy típica como por ejemplo en que después lo vamos a ver más adelante el patrón circular concéntrico de la capital de Atlantis es una cosa muy sugestiva en los tiempos de Platón ni antes existían ciudades no, no se conocía ninguna ciudad que se construyera de esa manera que fueran alternando un canal pues, inundado de agua con un espacio de interfoso otro canal inundado de agua otro espacio de interfoso así de manera concéntrica eso es algo único de Atlantis pero resulta que la arqueología ha demostrado que aquí existieron ahí. se han encontrado varios el más típico, todos los conocemos en el documental, es el de Marroquíes Bajos en Jaén. Eh, puede haber sido hecho en procesos periódicos, graduales una sola vez, todavía está en discusión, pero existe, es algo que está ahí. Entonces, eso ya te pone sobre aviso de que probablemente estemos encontrando evidencias arqueológicas, incluso que permitan reconocer o vincular de alguna manera esa tradición, esa leyenda que le llega a Platón, recordemos, a través de los egipcios. Los egipcios se enfrentan a Solón y de Solón llega a Platón. Porque estaban en legado familiar Se dice claramente, Critias dice que los documentos De Solón estaban en su casa Y que los estudiaba cuando era pequeño eh, Tenemos la referencia de Plutarco que Es un historiador Y además uno de los más, digamos, serios que hay De la antigüedad, que también acredita Por investigaciones propias que hizo en Egipto De que efectivamente la historia fue contada Por los egipcios a Solón Y hasta nos da los nombres de los dos sacerdotes que se lo contaron cosa que no nos escriben ni siquiera Platón nos Dice que era Son Gisesais y Xenophis de Heliópolis y que esos dos sacerdotes eran los más reputados como más sabios en la época en que Solón visita a Saez, y que fueron ellos los que le contaron la historia pero advierte de una cosa muy interesante que la historia que le dan los egipcios a Solón era aparentemente un esbozo una, una introducción, una cosa muy, muy pequeña y que Platón la adornó cuando él lo comparó los datos dice que Platón la adornó con suntuosos palacios grandes murallas eh, o sea, con esa especie de gran ciudad increíble, ¿no? que parece casi una, una ciudad griega esa es la parte que añade Platón. Pero lo interesante es que Plutarco acredita que sí, que la historia en esencia se la contaron los servicios sociales. Por tanto, eso ya eh, sirve, es de sobra, yo creo que es bastante teniendo el criterio de autoridad de Plutarco, de que Platón no se inventó el mito. O sea, Platón modifica una información que le llega, pero no es el inventor, no lo inventa todo. Y añade cosas, exagera, a lo mejor. Las fechas, la cronología, los calendarios, ¿no? todo eso, que es eso que eso lo hace parecer muy imposible, ¿no? La historia, sea, digamos, parte de la cosecha, ¿no? De Platón, de lo que añade Platón. Vamos a tratar de pasar un poquito más rápido. Bueno, vamos a parar aquí un momentito. Esta parte quizás hubiera sido la más interesante de lo que vamos a ver ahora, pero bueno, vamos a tratar de ser lo más rápido posible. Esto que estáis viendo aquí es uno de los mapas, son muy poco conocidos. Seguro que muchos de ustedes, la primera vez que lo van a ver. Estos mapas aparecieron en Egipto, son de unos 4.000 años casi, son del Imperio Medio, dinastía 11 o 12, aparecen, son ocho mapas primigenios, les voy a mostrar unos cuantos de estos ocho, aparecen representados en el interior de sarcófagos y ataúdes de una familia concreta, es un misterio, uno, es uno de los misterios más grandes de Egipto que precisamente casi nadie habla de ellos, no quieren hablar de ellos, prácticamente no se habla de ellos, yo los invito a que busquen todos los libros de Egiptografía y os voy a dar un premio si encuentran estos mapas publicados porque yo pasé muchísimo trabajo para localizar copias de estos mapas. No se estudia, es una cosa muy extraña y después vamos a ver por qué. Porque hay como una representación de lo que parece ser el estrecho de Gibraltar, con una isla adelante, se lee, y las cosas que hablan sobre ella, la isla de los dioses. Eh, no sé, hay muchas cosas muy interesantes, dicen que es el gran océano de agua fría que está en el remoto occidente. O sea, entonces parece todo para indicar que realmente estamos ante lo que serían mapas. Con una misma tradición de esta historia, de esta isla que, que sitió en lo que sería delante de Gibraltar, en ¿no? el Golfo de Cádiz, probablemente, eh, que llegó hasta los egipcios, y de los egipcios no solo. Vamos a ver otro mapa, y vamos a tratar de ver algunos. Vamos a saltarnos eso, porque <ríe> si tengo que leer todo eso, vamos a ir. Ver... Vamos, bueno, este es otro. Entonces, podemos ver aquí, déjame ver si con el rapón. Ay, un momentito, porque no sé cómo darle para atrás ahora, no sé cómo. El pasado. A ver. Ah, aquí uh -huh. ya está bueno, esto sería, digamos, ¿no este un canal estrecho, esto, vamos, a, vamos a usar un poco la imaginación porque son mapas esquemáticos no son mapas geográficos, es lógico estamos hablando de hace 4000 años entonces son esquemáticos, no son mapas siguiendo la costa, todo perfectamente ¿no? esto sería, digamos, el estrecho de Gibraltar vamos a ubicarnos ahí. y esto es una gran isla que está enfrente, y con otras dos islas aquí abajo, bueno, el texto que está aquí abajo este, ahí donde dice, esta es la isla de los dioses que está, dice, en el gran mar, gran mar, o océano sea, como se puede interpretar, de aguas frías, cuya dimensión, literalmente, cuya largura y cuya anchura no conoce ni siquiera los o sea, Es una manera de decir que es el gran océano. Estos mapas aparecen representados arriba, que no sale la tierra en esta foto, siempre aparecen identificados como los parajes de las islas paradisiacas en el remoto occidente entonces un gran océano de aguas frías en el remoto occidente con unas dimensiones que ni siquiera Siri podía conocer está hablando del atlántico es que no hay otro mar en el remoto occidente con esas características y encima un estrecho y delante de una isla parece que podría ser bueno después nosotros encontramos en uno de estos mapas en algunos de ellos que hay una serie de islas y las podemos ver ¿Veis? No sé si el ratón se ve, ¿no? Sí. Bueno, pues este grupo de islas, que sería, digamos, lo que es la parte de, quizás de África, de la costa africana, porque esto sería lo que es la costa de Marruecos. Pues todas esas islas tienen unos nombres. Casualmente, los nombres que tienen, tengo un libro entero dedicado a eso donde lo demuestro. En los mapas de Ptolomeo, los nombres griegos que tienen las islas Canarias son la traducción exacta de los nombres que están aquí en Egipto. Así que ya eso es otra confirmación. Aquí tenemos una isla triangular. Esa isla triangular coincide con Sicilia, que se representaba como una forma de isla triangular. En los mapas están hechos por secciones, pero es decir, no hay una continuidad. Son cortes, secciones, otro trozo aquí, otro trozo aquí, y están así. Bueno, aquí estaría el Mediterráneo, y ahí está Sicilia, entonces, pues, que sería lo que es el sur de España, el norte, lo que es la parte de África. Bueno, en este rincón que veis aquí, que sería lo que es Marruecos y el Atlas, en la mayoría de los mapas aparece el Dios Shu. Sentado, que es el dios que los griegos asimilan como el dios Atlas, porque soportaba el cielo y la bóveda celeste como Atlas. Nos aparece representado justo ahí siempre. Dice esta es la cuna del dios Shu, la morada del dios Shu, o sea donde digamos cuando estaba el dios Atlas. Es que son demasiadas casualidades, ¿no? Entonces la isla, en algunos mapas lo vamos a ver, tiene hasta un canal. Mejor lo vamos a ver. Como se describe en Atlántico, tiene un canal que lleva hasta el mar. Vamos a pasar este otro mapa. Este es otro son variantes todos de, de la misma época eh, bueno este es un mapa este mapa se cree que se hizo en cartago aproximadamente en cartago pero ya en la antigüedad tardía siglo tercero o IV. este mantiene la misma diseño que los mapas egipcios en lo que es el estrecho del de, mediterráneo continuo hasta el estrecho era entrar muy largo pero fíjense qué interesante esto hispania atlas aquí dice Atlas y una isla adelante y esa gran isla adelante igual que las islas de los mapas egipcios Curiosamente tiene dentro Calpe, el nombre de Calpe, que después lo hemos visto en la parte de España. ¿no? Entonces, esto, estos mapas son como imitaciones de esos mapas egipcios que todavía en la época de Cartago se siguen haciendo. Yo he logrado reunir más de 50 o 60 mapas de estos, y de los egipcios casi 200. O sea que hemos pasado de decir en todos los libros de, de historia o arqueología donde se, se dice que no hay ninguna fuente antes de Platón, hemos pasado a cientos de fuentes que se pueden perfectamente vincular con la tradición, no solo por, por el mapa, por la isla donde está, sino por las cosas que dicen, que lo vamos a ver, en el libro está explicado todo, porque se habla de que esta es la isla donde vive el dios de todas las aguas, o sea, Poseidón, porque recordemos que en Escritia se dice, en el Critia 113, que Poseidón advierte, cuando escuchéis los nombres griegos, y os extrañéis, porque deberían ser nombres de bárbaros, de los atlantes, no griegos, y se voy a explicar por qué, Solón los tradujo, por el significado al griego. O Entonces, sea, por el significado lo tradujo al griego. Por lo tanto, quiere decir que los nombres de, el nombre del dios Poseidón, como el dios que regía la isla de Atlántida, no es que fuera realmente Poseidón, sino que era el dios, en la versión de los Atlantes, que era el dios de toda la sangre. Pues en, en los mapas egipcios vemos que dentro de la isla se dice: aquí vive el dios de todas las aguas. No se dice quién es, parece que es Osiris, porque después se dice: aquí vive también Osiris, aquí está el trono de Osiris, aquí también vive el Shu, el dios que levanta el cielo como Atlas, por lo tanto es la isla también de Atlas, o en la versión griega. O sea, coinciden muchas cosas. Vamos a seguir. Bueno, este es otro mapa, bueno en este casi se ve hasta lo que es la entrada, eh, es uno de los poquitos que tiene algo de geografía la entrada de lo que podría ser el Guadalquivir, este es uno de los poquitos porque la mayoría son esquemáticos, no tienen... entonces se ve otra vez la isla ocupando todo lo que es el Golfo de Cali y ven ese canal aquí, esto lo vamos a ver mucho mejor en otro justo se dice en el Critia que el, la ciudad de la Atlántida Concéntrica tenía un canal que llegaba hasta el sur, o sea, en dirección sur y desembocaba en el mar en dirección sur, en estos casos se ve una, un símbolo de una barca, una especie de barca con un trono o altar es una manera simbólica de decir que ahí debe haber una zona portuaria o una ciudad sagrada y portuaria. La Atlántida, de hecho, era una ciudad acuática, rodeada de agua, y en algunos textos vamos a ver que se describe como una ciudad acuática. Se sí, dice una ciudad rodeada por corrientes o canales de agua. Incluso hay un, uno de los sarcófagos la tiene representado concéntricamente, con anillos de agua, anillos de tierra, anillos de agua, anillos de tierra. O sea, o sea, que quiero decir que yo tengo un volumen de casi 700 páginas en Libraco así enorme con todas estas evidencias. O sea, hay un montón de fuentes que he encontrado en textos egipcios desde hace 4.000 años hasta la época griega y romana, donde se puede rastrear muchos de los detalles que están en el Crítias, pero completo sobre la descripción de la Atlántida. O sea, digamos que si alguien se inventó todo esto, no fue Platón. Y eso ya es que no tengo ni la más mínima duda, ya es imposible decir que es Platón. O sea, habrán sido los egipcios los que se lo inventaron. Y le llegó a, a través de los servicios solo. Bueno, ahora, ¿por qué los servicios inventaron todo esto? Esa isla, que a lo mejor no existió. Bueno, eso ya es otra historia que es más es más difícil. Habrá que buscar evidencias arqueológicas bajo el mar y ver cómo estamos encontrando, porque estamos encontrando el resto de evidencias arqueológicas bajo el mar en esa zona que no deberían estar y con esa antigüedad. Así que es posible que a lo mejor haya una cierta base histórica y que no sea tampoco ni siquiera una invención total sino en parte de los egipcios. Bueno, este es otro de los mapas, bueno, esta es aquí una imagen de Solón, vean aquí el canal, cómo se ve con el agua azul del mar, todo, y como el propio trono está también inundado es una manera de decir que, que la propia Acrópolis o ciudad es acuática, o sea, tiene agua. Entonces, aquí hay algo muy interesante que os va a sorprender mucho, esta palabra que está aquí, si hubiera alguien por aquí que en el egipcio, me gustaría que lo leyera para que viera que no me estoy inventando nada, bueno, esto se lee exactamente, si lo vamos a pronunciar en egipcio aproximadamente, se leería como España. Bien, la palabra spu, spa, significa eh, la que está elevada como el nombre de Dios Es uno de los epítetos seguros del nombre del, del Dios Pero también significa trono flotante o trono que flota sobre las aguas. Y tenemos el jeroglífico este de aquí, aunque está como línea recta, en el sistema hierático se dibuja así, es el de las aguas, de los tres círculos, de las tres corrientitas de agua. Es una manera de decir que esta ciudad, este es el símbolo de ciudad, Newt, se pronuncia Newt, España, sería la pronunciación completa, significa que es una ciudad acuática, o una ciudad que está entre rodeada de aguas de alguna manera. Y vemos el canal como se describe en la acrópolis. Del Critias, o sea, el canal que desemboca en el sur, justo dice, desemboca hacia el sur. Aquí lo vemos desembocando hacia el sur. Aquí al lado, esta palabra que veis aquí es Jefa y con un barco. Esa, esa palabra Jefa en egipcio con un barco se traduce como hundida. O sea, la ciudad acuática hundida. O sea, y es así. Mapas tras mapas vamos viendo diferentes versiones. A lo largo de la historia, eh, si se han conservado cerca de 200 mapas, imagínense cuántos hubieran. Porque la mayoría están conservados en Sigue sí, igual O sea, la información era súper abundante sobre esta tradición y esta leyenda. En, mucho, en muchos mapas se dan otros detalles, que los vamos a ir viendo, pero hay detalles donde se habla eh, de la ciudad que era guerrera, la ciudad conquistadora, hace o sea, un montón de, de detalles que vemos después en el mismo Piritías. Vamos a seguir. Aquí vemos los mapas. Esta es la portada del libro que les decía, pero bueno, el mismo. Es que si me pongo a explicar todo eso, no lo aquí más nunca. Esto es una pequeño, un pequeño collage de muchos de esos mapas, porque esto, se hicieron primero 8 en la dinastía 11 y 12. Después hubo como una especie de parada, y a partir de la dinastía eh, 18, en los inicios de la dinastía 18, ya empiezan a hacerse de nuevo estos mapas sin parar, pero se incluyen en el libro de los muertos. Bueno, el libro de salir a la luz del día, que es el verdadero nombre, no de los muertos, es un nombre inventado. Entonces, en, en ese libro se incluyen en el capítulo 110 y empiezan a ver todo tipo de versiones, con más textos dentro, con menos textos, con una ciudad, a veces con dos, eh, con diferentes nombres, pero siempre vinculándolo con lo mismo, como una isla que está delante de un estrecho, de un canal en el océano, ese remoto occidental y tal, de la Menti, que es el occidente, o del GETEP, es una manera de llamar también al ocaso, como llaman los egipcios. Esto, es, esto que veis aquí es una reconstrucción, o sea, una reconstrucción ideal, no geográfica, ni paleogeográfica, ni geológica. Abierto Porque hay gente que lo ven y dice, bueno, ah, pero eso es la geología, no la demuestra No, claro, pero es que esto, una reconstrucción en base a todos los mapas que he visto, montando, hice como una especie de montaje, con todas las versiones que he encontrado de mapas antiguos, y de mapas fabricados en Cartago, donde ubicaba la isla, al final me sale montando todo una isla de ese tamaño. Yo incluiría prácticamente lo que es... La, en el sur las montañas de lo que es las Canarias y aquí Madeira y esta parte de aquí que hoy en día está bajo el mar pero que son unas zonas bastante numerosas pero eso no quiere decir que la isla haya sido así ni que haya existido realmente es simplemente una reconstrucción de hecho de cómo habría sido la isla si realmente hubiera existido tal como la representan en las tradiciones de los mapas eclesiásticos es simplemente eso no es más que es una idealización o sea no tenemos todavía tenemos pocas pruebas, muy pocas pruebas todavía geológicas de que haya podido existir una isla en esa zona. Ahora, recientemente hay unos geólogos rusos que, pues, lamentablemente, aquí en, en, en el occidente, en la parte más occidental de Europa, no los valoran mucho, pero son muy buenos científicos también, pero no sé por qué no los valoran mucho. Y tenemos algunos geólogos rusos que sí, que están convencidos y que tienen pruebas y tal, que han encontrado que hubo una isla no tan grande, un poco más pequeña, digamos, casi ocupando todo este tramo de lo que es el Golfo de Cádiz que realmente existió y que surgió. Y que ellos tienen prueba de ellos. O sea, han hecho pruebas de carbono y que no sé qué más y no sé cuánto. Pero bueno, eso lo va a salir pronto en un libro publicado de los científicos rusos que defienden eso. Pero los geólogos de aquí en de España dicen que no, que es imposible. Que aquí no ha existido ninguna isla y que está. O Entonces sea, ya veremos en el futuro cómo se, cómo, cómo se termina ese debate. ¿no? Pero es posible que haya existido una isla, que sea pequeña, y el Golfo de Cádiz, que esa isla haya generado esa leyenda. También otra posibilidad sería... Que no fuera una isla, aunque los egipcios la representaran como una isla, sino una prolongación de la provincia ibérica, digamos, una especie de península, y que eso se haya confundido con la isla. Esa es otra posibilidad también, ¿no? Vamos a todo esto. Este es otro de los mapas, este hay muchas versiones. Este es otro este es uno de los más recientes, este hizo por aproximadamente en los tiempos de Platón. Más o menos, este es casi de los tiempos de Platón, casi contemporáneo con los tiempos de Platón. Se ve lo que sería la zona del estrecho, igual, la isla un poco más alargada. Y eh, bueno, tiene una serie de textos dentro donde dice aquí está la morada o el trono del dios Osiris, o el Nefer Osiris, que es una de las formas de los a Osiris. Eh, aquí se tiene varios epítetos como eh, la isla del dios de todas las aguas, la isla de las batallas, de la guerra. Eh, la isla conquistadora, también la isla de los dioses primigenios, o sea, para ellos era la isla donde habían surgido los primeros dioses primigenios que después llegaron a Egipto y fundaron Egipto. Eso es lo que cuentan ellos, no es lo que me invento yo, es lo que cuentan ellos. Otra sea, cosa, lo, bueno, eh, los egiptólogos, eh, ya te digo, muy pocos han estudiado esto, muy pocos, muy pocos, muy pocos, y los que lo han estudiado a través del libro de los muertos, no los sarcófagos originales, siempre dicen que todo este escenario es el Nilo, sí. No les importa que se diga que están en el remoto occidente, en el océano, no, no. Eh, Para ellos eh, todo, todo ocurre en el Nilo, todo ocurre en el Nilo y, y, y que los egipcios no, no jamás salieron de ese entorno. ellos no tenían ninguna con... De hecho, hay alguna que otra historiadora, por ahí, hasta hace poco publicó, que los egipcios no conocían el mar. Incluso ellos publicaron un artículo réplica montando un montón de ejemplos de datos concretos donde queda bien claro que los egipcios no solo conocían el mar, sino que tenían un nombre para el mar rojo, un nombre para el mar Mediterráneo, un nombre para el todo el océano de la Tierra, o para el Atlántico, eh, para el Pérsico, o sea, un nombre para casi todos los mares. muy bien claro y muy bien preciso. Pero todavía sigue habiendo, eh, digamos, ese criterio de que los egipcios no salieron del Nilo nunca. Todo, toda su historia y todo lo de ellos ahí en el Nilo y que ellos no tenían conocimiento de nada fuera de eso. Ya está. Eh, ellos no salieron de ahí. Además, una cosa muy interesante: ninguna civilización de la Tierra pone el paraíso o los lugares del paraíso en su propio país. Aunque ni siquiera el Sí, Los paraísos siempre están en el este, o en el oeste, o en el norte, o en el sur, siempre en un lugar remoto, distante, que no puedes precisar, que no puedes ubicar realmente geográficamente. Entonces, ¿cómo van a poner los egipcios? Van a hacer la sección: van a poner las tierras paradisiacas de remoto o siguiente, que resulta que se están refiriendo al mismo nilo. No sentido, o sea, al mismo por lo general, en todos los pueblos de la tierra ubican los paraísos en un lugar remoto, y el lejos, opuesto donde viven. Entonces es una cuestión de sentido. Bueno, y ahora vamos a saltar a otra etapa. Bueno, vamos a entrar ahora en Campanario. Esto, esto sale muy, muy rapidito. Sale en el documental que casi ni se ve. Vamos a intentar verlo aquí mejor, porque esto tiene es de la bandera este, esto es un petrolifo que apareció hace ya muchos años. Menos mal que lo encontraron unos arqueólogos muy importantes de Extremadura, porque si lo hubiera descubierto yo, hubieran dicho que lo falsifiqué para apoyar mi teoría. Pero, pero seguro, seguro como dirán hubieran cruzado. Y es que <risa> se os coge una, es una laja, es una laja de una roca natural, entonces todo esto que veis aquí, toda esta zona de aquí, lo vamos a ver mejor, son unos, unas roturas hechas intencionalmente, se ve cómo lo fueron golpeando. Entonces parece como que da la impresión de que hubieran querido representar de alguna manera, pues todo esto puede ser para Iberia, ¿eh? pero bueno, hubieran querido representar la zona de lo que es la Península Ibérica, la parte de África, lo vamos a ver mucho mejor ahora en, en otra imagen. Vamos a ver aquí. aquí se ve un poco mejor. Y justo en lo que sería la parte de esta península o isla que estaría delante, hay una ciudad concéntrica como la que describe Platón, además que tiene canales, barquitos dentro, lo vamos a ver mucho mejor con los estudios que hicimos. Bueno, esto es una, una interpretación ¿no ves? de lo que yo creo que se quiso representar de una manera muy rústica. Iberia, Sardinia, Sicilia, como una forma triangular, lo que sería Libia, y Atlantis, lo que sería Atlantis, ¿no ves? delante de lo que es África y la península ibérica, llegando casi hasta lo que sería eh, Canarias. Ahora vamos a ver una. Aquí se ve mucho mejor el montaje. Aquí ya le doy color para que bueno, esta... la parte de la isla, la parte de lo que sería la isla. Bien. Esto, todos estos dibujitos que vemos aquí, donde yo veo el batito con el prótomo, eh, el canal, todo eso ha sido gracias al estudio de espectrometría de multiespectral que se pudo hacer. O sea, pudimos analizarlo con detalle. O sea, eso no es una cosa que nos hemos inventado. No está bien precisado. Entonces, en realidad este dibujo está así que dice que los barcos estarían como inclinados como si se estuvieran hundiendo. Por encima, después cuando fue el equipo de, de National Geographic, se vio que había olas. En los calcos fidelinos anteriores no había, pero hay olas cubri cubriendo esa ciudad, hay olas también. Los caballos, el caballo que está corriendo en la parte de lo que sería Iberia, también está cubierto con olas y hay un barco hundido así también debajo. O sea, como si estuvieran de alguna manera contando, narrando un gran tsunami, una destrucción, una ciudad concéntrica. Blanco y en botella, ¿no? Que, claro, esto hay dos maneras de enfocarlo. O, so, o es realmente, eh, digamos, estamos hallando vínculos con la tradición, con la leyenda de la Atlántida que llega hasta Platón a través de Solón, de los equipos, etcétera O todo esto es casualidad. Existen las dos posibilidades. Siempre habrá quien prefiera que esto son relaciones, o evidencias, que pueden vincular y siempre habrá quien diga no, casualidad. mejor bueno esto es una imagen de making of estábamos filmando precisamente esa escena bueno, me voy un poquito lento voy a tener que usar mejor las imágenes para ir más rápido vamos a usar las imágenes mejor vamos a tardar mucho un segundo Vamos en bajo campanario y con unos grandes. Pero tú no hay que ver con esta campanas que no son bien grandes Son demasiado suyas todavía. Bueno, con esta. Bueno, ahora os voy a poner unos mapitas. Eh, de lo que ha dicho estos medievales de... Bien, aquí por ejemplo déjame ponerlo más grande Esto no, no se muestra en pantalla completa si... sí, pero sí, que yo muchos ah sí abajo la la flechita ah sí sí es que yo muchos años con linux y ya no me acuerdo ni del ni del windows hace tiempo que me pasé de windows para linux <risa> vale ah Aquí es un pequeño montaje que he hecho con el mapa de, de campanario y los diferentes estilos de mapas definidos. Más o menos el estilo es, es casi el mismo. otro. Este es otro mapa egipcio Vemos aquí lo que sería, ay Dios, este no, me, no me hallo con esto. Lo que sería, pues, todo el Mediterráneo de esa manera, de ese estilo que vamos a ver los mapas medievales. Todo recto, todo recto. A veces lo hacen un poco sinuoso, sí. Y al final en lo que sería, digamos, el estrecho de Gibraltar, la isla en el medio, otra vez con el canal, la barquita, o sea, el mismo diseño que se venía haciendo desde hace casi 4.000 años. Y este es de la dinastía, me parece, eh, en los tiempos de los II, dinastía mismo, eh, Este es el que hemos visto antes. Aquí vemos un detalle más de cerca, no ve Hispania, que se Calpe. Gades, o sea, lo que es el nombre de Gades y Calpe están como parte de la isla. Recordemos, y esto es muy curioso, porque en el, en el crítica se dice en 1714 que una extremidad de la isla de Atlantis, que llegaba hasta muy cerca de las columnas de Hércules, ubiquémonos que la isla está en lo que es el Golfo de Cádiz, ¿no? O, muy cerca, o por lo menos comienza en el Golfo de Cádiz. Si se extendía hasta Madeira por el oeste no lo sabemos. Vale. Pero dice, una extremidad de la isla, de la isla Atlantis. Que llegaba hasta muy cerca de las columnas de Hércules, pertenecía al rey Gadeiro, que era el segundo hermano, hermano del rey Atlas, y de ahí se origina el nombre de Gadeira que está enfrente, o sea, la Gadeira Cádiz que conocemos hoy en día. Entonces aquí vemos en esta isla que el nombre de Cádiz está ahí, o sea que de alguna manera estos mapas, este mapa se cree que se hizo en el siglo III o IV en Cartago, siguen reproduciendo de alguna manera esa tradición antigua, de esa isla delante de España y del Atlas. Puede que haya existido o puede que no, eso ya es la geología la que tiene que probar eso, ¿no? La que tiene que probar. Pero lo que lo interesante de todo este estudio que yo me he siento durante casi 30 años ya, de la cantidad de evidencias, son 30 libros publicados, la cantidad de evidencias que he ido recogiendo, bueno, la palabra evidencia, algunos muy puristas no quieren traducir, pruebas indiciarias, como lo he como ¿no? Vamos a hablar de pruebas indiciarias. La cantidad de pruebas indiciarias es tan grande. Que por lo menos nos demuestra que la, existe una tradición, o sea, que ya existía una tradición sobre la Atlántida muy antigua que parte de la época egipcia, por lo menos hace 4.000 años. Y que aquí en la península ibérica tenemos el mapa de Campanario, tenemos un, muchas otras eh, indicios que vamos a ver después, inscripciones que se pueden leer con el nombre de Atal, Atala, Atlas, o sea, que llegó hasta la época incluso romana. O sea, parece que hay una tradición de que existió esa leyenda. Si existió o no realmente esa isla, si hubo una gran civilización atlántica, que fue a lo mejor la megalítica, la del carpolítico, que generó esa leyenda o no, es lo que todavía está por demostrar y que creo que es un trabajo de futuras generaciones, ¿no? De que los arqueólogos y los historiadores, yo pienso que deberían enfocar ya el tema de la Atlántida como no como eso que estamos acostumbrados a leer, por supuesto. Se ha hecho mucho daño el tema de la Atlántida, porque se ha escrito tanta cantidad de barbaridades, charlafanerías. Hay muchas cosas que es lo que yo entiendo que ha hecho que los arqueólogos rechacen el tema de la tradición. Pero cuando se estudia desde las fuentes históricas y primarias, desde las fuentes cartográficas, y se analiza y se, y se van los textos originales, que es a los textos en griego, en latín, en egipcio, y, y se busca bien y, y se ven las evidencias arqueológicas y se comprueba, entonces uno se da cuenta que es algo que merece la pena estudiar. Además es que no tenemos por qué sentir esa vergüenza tan grande con los mitos y tal. ¿Cuántas veces hemos hablado de eso, ¿no? En las conferencias. Grecia y Egipto viven de los mitos. ¿Qué sería de ellos el vasoeconomía economía si no vivieran de los mitos? O sea, vete allí a, a, a unos griegos y dile allí a los griegos: esos son mitos, esos son mitos, ¿no? así en plan de desprecio. Pero, hombre, esos mitos son los que nos están dando de comer, ¿no? Si ¿no? Es que prácticamente Grecia es mitología. No, puedes, no se puede crear ese divorcio entre arqueología y mitología. Todo forma parte de una misma historia ¿no? que tenemos que contar. Los arqueólogos tienen la labor de confirmar, pueden confirmar o descartar mitos, pero no pueden rechazarlos por el simple hecho de ser mitos. Los mitos forman parte de la historia de la humanidad, los mitos y las leyendas. Y muchas veces los mitos y la leyenda, lo sabemos, tienen algo de verdad, aunque sea muy poquito. Pues ese poquito merece la pena buscarlo, ¿por qué no? ¿Por qué no? Es como, por ejemplo, lo que pasa en Jaén, ¿no? Ahí tenemos una ciudad que es la única ciudad que ha aparecido hasta ahora en el mundo, bueno, no se puede ver, vale, está bajo tierra, ya está. Nosotros sabemos por los el buen trabajo que hicieron los arqueólogos de reconstrucción de cómo era, y es la única que ha aparecido en el mundo con el mismo diseño que se describe la capital de Atlantis. Entonces eso no, no parece una mera casualidad, y aunque fuera una mera casualidad, merece la pena explotar eso, ¿no? Esforzar ese mito, ese vínculo con la planta, porque eso puede generar muchos mucho beneficios para la propia ciudad de Caen, independientemente de si es o no es, porque es muy difícil saber si es una casualidad o no. Eso es muy difícil. No tenemos una máquina de tiempo. El día que se invente la máquina de tiempo, se acabó la arqueología. Ah, se acabó la profesión de arqueología. Ya está. Entonces, ese es realmente. Yo creo que lo apasionante de la arqueología precisamente es eso, que no tenemos una máquina de tiempo y ojalá nunca se invente. Porque eso nos va a permitir. Esforzarnos y desarrollar la imaginación, las teorías y trabajar con las evidencias. Y, y el día que se inventaron aquí en el tiempo, se acabó la arqueología. Ya no va a haber más carreras de arqueología, hay que estudiar otra cosa. Porque ya todo, ya, y ya lo ves todo. Entonces, ya todo es etnología. Ya no es arqueología, ya todo es etnología. Más en directo a ver cómo está viviendo ese pueblo. Bueno, vamos a. Sí. Este es una variante del mismo mapa y miren este que interesante. Este, este es, la isla ubicada precisamente en el mismo espacio de, de todo lo que es el golfo de Cádiz hasta la parte de él de, que llega casi hasta Gadir, ¿eh? atravesada justo en el medio. Estos mapas se atribuyen a, porque no está claro, a dos autores, a un talma Capela, Antiano Capela, que se cree que vivió en el siglo tercero o IV encantado Otros se atribuyen a.. Teodosio también, Ambrosio, perdón, que es más o menos de la misma época, pero los dos habían vivido en Cartago y habían trabajado con las bibliotecas de Cartago, entonces es muy probable que allí se hubieran encontrado copias de los mapas egipcios que hemos visto antes, porque Cartago, imagínate. Cartago tiene que haber tenido una biblioteca impresionante. Después de llegar los romanos, claro, obviamente muchas de esas cosas se perdieron, pero deben tener una biblioteca muy importante de material fenicio. Que los fenicios, imagina tú la cantidad de tiempo que llevan navegando por el Mediterráneo y por el Atlántico, debían tener todo tipo de mapas, aparte de los mapas egipcios y de todo lo que chuparon de Egipto, porque sabemos que los egipcios, los fenicios lo que hacían era coger de tu mundo y hacer que con ellos, hasta el punto que aquí en, encontramos hasta vasos canopos de faraones egipcios, encontramos aquí en la península griega, porque ellos los transportaban todos. ¿no? Esta es una versión en color, en color muy buena de uno, el mejor códice que conserva una copia de este mapa que hemos visto antes. Vamos a estar, son otras variantes de lo mismo. A veces la isla parece circular, a veces aparece con el nombre Orcades, que no tiene nada que ver con las Orcades de arriba, de que están en el norte, ¿no? en el mar del norte. Pero a veces en vez de decir Orcades dice Orcades. Entonces parece que es como una especie de confusión con el nombre de Gades, que lo hemos visto en el mapa anterior. ¿no? pero siempre lo es siempre señalada delante adelante del estrecho de diciembre con copias, no, todos son iguales, la misma isla aquí ya este es un mapa eh, árabe y aparece también la isla en el centro dibujada aquí aparece como circular, de otra forma de bueno estos son reconstrucciones modernas eh, de, de la forma más digamos creíble mínima del tamaño mínimo en comparación con todos los mapas anteriores que pudo haber tenido esa isla atlantis y la localización, o sea que el mismo Golfo de Cádiz no sería una isla muy grande, sería una isla mediana, eh, pequeña. Recientemente, no sé si lo traje, espero que sí, se han hecho unos descubrimientos geológicos muy interesantes porque se creía que toda esa zona no había todo lo que había de sedimento, pero que no había nada continental y resulta que se ha descubierto justo en ese mismo punto un gran fragmento de eh, área continental del mismo material de la zona de aquí, de, de toda la zona esta de Cádiz y de Marruecos. O sea, como si fuera un fragmento de algo que unía ese puente y que quedó. Lo que no se sabe hasta qué tiempo estuvo emergido o no, todavía es muy reciente. Pero por lo menos ya hay algo, ya hay algo de base geológica de que sí efectivamente hubo una isla ahí, lo que no sabemos cuando cuándo se hundió, cuándo se sumergió o si eso es lo que todavía está por esta es la, la versión más grande y bueno, esta es la versión basada en el mapa de cateo de más o menos cuál era la visión que tenía Platón cuando describe la Atlántida, porque él dice claramente, protostomatos que en griego significa delante de la boca o antes de la boca, que ustedes los griegos después se conocen como columnas de Hércules. O sea, la ubicación es clara. Además te dice que está cerca de Gadira, no hay por qué buscar la Atlántida como hacían buscando ni por el Mediterráneo, ni por Indonesia, es que eso es absurdo totalmente. O sea, se saltan a la torera por completo, lo que tan claro o se dice ahí. Más. Y, y especifica, después de pasar la isla Atlántica, están las otras islas, y no es Alas Nesus, que significa las otras islas, y enfrente de las otras islas, todo un gran continente. Pero es que yo creía que ese todo un gran continente era Asia, porque lo dice Aristóteles después, que, que atravesando el Atlántico llegaba a Asia, a las costas de Asia. Y ese error de Aristóteles, o error de Platón, es el que se llevó a Colón a descubrir América, creyendo que era la Asia porque no tenían la, ellos no tenían la constancia de que hubiera un nuevo continente en el medio, sino pensaban que era que daban la vuelta y llegaban a Asia. Entonces la, eh, la ubicación de lo que es la isla Atlantia está clara, delante de las columnas de escuela a la vista, porque el, la, la, la preposición pro en griego, yo lo demostré con una tesis, un, bueno, era una tesis, un artículo muy amplio, pero es casi una tesis, recopilando todos los usos que se hizo en todos los textos griegos conocidos de la preposición pro. Siempre se usó para algo que está a pocos centímetros o a 20 kilómetros como máximo. Ya está, siempre al alcance de la vista. Nunca para algo que esté más allá, lejos, de... y tú ves que muchos libros por ahí dicen, porque la Atlántida estaba más allá en el medio del océano Atlántico, eso no es un invento, eso no lo dice Platón por ninguna parte. Lo que dice claramente es que estaba a la vista, saliendo de las colinas de Héroes ya estaba a la vista, por lo menos el comienzo de la isla. Ahora, si la isla se extendía un poquito más allá, hasta Madeira o hasta Canarias puede ser, no sé. Pero por lo menos la isla estaba a la vista. O sea, en el Golfo de Cádiz estaba a la isla. No está, no hay ninguna razón, pero nada más mínima para buscar en ningún otro lugar del mundo. Así que si llegué al final porque no, no camino más. Vamos a otro lado. ¿Cómo voy de tiempo que no quiero pasarme en una hora? <risa> bien, bien. <risa> Muy bien. No, porque no, no quiero usar Ahora vamos a un tema que que ha sido muy polémico, vamos a ver. Vamos a quitarlo, sí. Madre mía, por este tema así que me han, me han crucificado. Pero bueno, vamos a lo posible No, pero sobre todo porque porque se ha malinterpretado lo que yo dije en un principio y, y después en el documental sales tan poquito, hay dos segundos hablando que no te da tiempo y todo lo que me, todo lo que te graban explicando, resulta que después, cuando se edita, ¡cha, cha, cha, cha te quedan tres palabras. Entonces, claro, la gente entiende lo, lo que pueden entender con lo poco que dices, pero bueno. El tema polémico con las estelas de las estelas de de, de bronce de, del suroeste, ¿no? que, el, que el, en dos documentales, el anterior en 2012, que yo no participé, se malinterpretó también la información y se dijo: porque es el, es el símbolo de la capital de la Atlántida y no son escudos. No, es que yo jamás dije eso, siempre he dicho que son escudos, pero que esos escudos, algunos, de hecho la mayoría, que puedan estar decorados con un símbolo que represente la capital de la Atlántida, eso es otra cosa. Y eso es una hipótesis que puede ser hasta eh, cierto punto verosímil, porque todos los pueblos de la antigüedad decoraban los escudos con símbolos que podrían representar su heráldica, de, de su tribu, de su dios, de su dignidad, del templo, lo que fuera. ¿no? Entonces, eh, lo que yo planteé es que algunos de estos escudos se ve claramente la entrada de esa especie de triple escotadura abierta, como se ve aquí entrando hacia lo que sería el centro, que supuestamente es la ganadera de escudo, pero es que a veces lo vemos muy cuadrado, muy rectangular, con formas incluso extrañas que no tienen nada que ver con una simple ganadera. Entonces, cuando lo miras bien, parece el esquema de la representación de lo que es la capital de Atlantis, que es un canal que entra hasta el sexo, como se describe, y lo vemos en todos los dibujos cuando representan cómo era la ciudad. ¿no? Entonces, yo planteé eso en su momento hace ya un montón de años. Y también me llamó la atención que todas, todos los guerreros que aparecen con cas, con, perdón, con, con cuernos, los cuernos no le salen nunca de, lo, de casco. Cuando aparecen con los cascos, los cascos se ven perfectamente dibujados y no tienen cuernos nunca. Cuando aparecen con cuernos, los cuernos les salen directamente de la cabecita representada como una cazoleta o un o sea, como si fuera una representación de que son seres toro, o sea, hombres toro, guerreros toro o personas que se identifican con el toro es el culto fundamental en atlantis entonces digamos que son dos elementos interesantes combinados que vemos en la descripción de Crilla. después tenemos que también hay una estela donde vemos a un dios como Atlas soportando el carro y levantando encima también o sea que hay una serie de elementos que me permiten vincular con la leyenda la tradición hay que tener en cuenta también que la arqueología es una ciencia y que es una ciencia exacta de esto lo encuentro los fechos lo tipo, hace tipologías con la cerámica no sé qué pero la arqueología poco nos puede decir, o casi nada, de lo que realmente le contaban las abuelas a sus nietos. O sea, de las tradiciones, de las leyendas, de los que ellos se cuentan, de sus creencias. La arqueología no puede medir eso de ninguna manera. O sea, a menos que aparezca una vasija con una serie de mitemas y tal, y que lo asocie con un, ¿no? un mito de tal o el mito de tal. No Pero por lo general, la arqueología no puede saber el, lo que se llama el patrimonio inmaterial. El patrimonio inmaterial no lo puede realmente medir la arqueología entonces nosotros vemos esto y decimos si sí, son escudos, vale, son escudos? pero esos escudos están decorados con algo y esa, y esa decoración, ese símbolo para ellos tenía algunos significados, no lo sabemos y probablemente no lo sepamos nunca en la vida eso es vaya, casi seguro que no vamos a saber nunca lo que significaba esos triples escotaduras entrando hacia adentro pero podría ser una interpretación verosímil, podría ser esa la que yo propongo nada más aquí vemos lo que decía de, lo, de los de los, de los escudos, de los cascos. Estos cascos, cuando aparecen, eh, veremos alguna imagen de los terreros, no tienen nunca cuernos. Casco cuernos, pelados, cuernos. Los cuernos siempre salen directamente de la paz. Aquí vemos otra de las con un canal recto, ya no es con triple escotadura, sino con dos líneas rectas que van indicando hacia el interior, es que eso no tiene sentido como una cosa práctica en un escudo, o sea, está ahí como un elemento decorativo, está claro que son elementos simbólicos. Otra cosa es el tamaño del escudo, caballos son enormes, hay un escudo que vamos a ver, a los cascos aquí, ¿ves? Los cascos, que son los de arriba, nunca tienen cuernos. Los cuernos solo aparecen directamente de las cabezas, o sea, que está claro que están indicando simbólicamente que esos son guerreros toros, o sea, son gente que se identifican con el toro, que es el... Eh, repito, el animal principal en el culto de los Atlantes, sí. la Tarnos magia algo que hemos heredado precisamente, y quizás no por casualidad, entre la Península ibérica y Francia. Fuera de eso, los minoicos practicaban el salto del toro y sin embargo, ¿dónde ha quedado? Aquí, en Francia y en España. Ni siquiera en Grecia ha quedado. Sí. Eh... Bueno, esta es estela es muy interesante. Vamos a verlo lo más grande posible porque esto merece la pena. Esta es una de las estelas de Guerrero que quizá podría confirmar parte de lo que estamos viendo aquí. ver si ¿puedo ampliarlo? lo ampliamos, no, si, porque... eh, Bien, esta estela resulta que tiene dos carros, además reconocidos por los propios especialistas ahí de allí de que lo han estudiado. Un carro grande aquí, normal, que no se ve muy bien aquí arriba, y otro pequeño, justo entrando en lo que sería la entrada de supuestamente la ciudad. O sea, es el ciclo de la ciudad. Es mucha coincidencia esto, ¿no? porque si fuera un simple escudo sin más, entonces aquí adentro tiene dos casoletas ovaladas. Y, y que se dice en el Critias, que cuando Poseidón funda la ciudad de Atlantis, crea dos fuentes en el mismo centro, una de agua fría y una de agua caliente. Dos pozos, dos fuentes. Entonces te aparece y con los tres anillos concéntricos, el canal de entrada, las dos fuentes y un carrito que está entrando justo a la entrada. Ahí ya que prácticamente nos están diciendo esto es que eso, este ya es vaya es como es demasiado. Pues repito, si esa tela la hubiera encontrado yo, me han dicho que la falsificé, porque es una evidencia que apunta bastante a la interpretación que ya yo venía dando desde mucho antes de conocer esta tela. Y ya, el propio tamaño del escudo ya nos está diciendo mucho, ¿no? Yo creo que, que ahí, hay, ahí hay algo, ahí hay algo que se nos escapa, que es, una, es una, un simbolismo, una tradición, una leyenda que no es un simple escudo y ya está. Hay algo más, hay algo más. Sí. ¿Hay algo más? Sí. El Dios soportando el cielo, en distintas representaciones. Esto es importante por lo que vamos a ver ahora. De, aquí os ponen los textos criptográficos mágico religiosos y cuando se pone el mismo personaje que representa al Dios Shur, levantando el cielo. Si se pone de cabeza de lado, significa hundimiento, catástrofe, cataclismo, cuando se pone de lado o de cabeza. Pero lo vamos a ver aquí en esta estela, lo vemos aquí, ¿no ves? Lo vemos representado de lado, con el mismo simbolismo que en los ejichos, que significaría catástrofe o cataclismo, y junto a uno de los carros de esta estela. El mismo personaje, esta especie de.. Y aquí lo vemos en otra estela más, o sea, acá ha aparecido un 2, ya no es una simple casualidad, ha aparecido un 2 en otra estela también de esta de la El mismo personaje con los brazos de alto que es la imagen típica de representar al dios Shu y al dios Hatla. O sea, que ya es otra conexión más que podemos todo esto lo podemos ir sumando como eh, casualidades, coincidencias. Pues sí, casualidad 1, casualidad 2, casualidad 3, si lo vamos sumando son cientos y cientos de casualidades. Para los que les gustan las casualidades, no, que que todo se puede aplicar como mera casualidad. Entonces, cualquier que lo, que más guste, no hay problema. Ahí lo vemos girando la estela para verlo en la posición normal, claro, pero girando la estela. Vamos a sentarnos esto. Ese rollo lo vamos a ver. Y vamos a sentarnos al final. Ay, en fin, ¿dónde estoy? Lo posible. Bien, vamos a empezar por aquí. Bueno, esta es especie de infografía sencilla. Oye, se me escucha bien por detrás porque a veces me, me aleja un poco el micrófono y me cuento. Eh, a ver. Aquí, ya está. Esta es una infografía sencilla, pero que nos permite ver eh, algo muy interesante. Esta vasija que, es que veis aquí apareció en Jaén. Eh, no sabemos el lugar exacto. Estuvo expuesta hasta el año 2008, más o menos creo. Estuvo expuesta en el Museo de, de Madrid, el Museo Arqueológico. Yo la conocí en el 2002 y después en el 2006 volví otra vez, en las fotos que las tengo por ahí, y todavía estaba. Pero parece que en el 2008 ya la retiraron. La retiraron para un almacén, el, el almacén nuevo. Y allí la tienen, y de hecho no nos dejaron filmarla O sea, ni, ni Lo intentamos primero nosotros por aquí, después llamó Sinja tampoco, y finalmente llamó hasta el mismo Jim Cameron y ni en Cameron. No daba ninguna explicación. No, no, no se puede, no se puede, no se puede, no se puede. No nos dejaron ni y le dijeron, bueno, pueden ustedes fotografiarla ustedes mismos. Jim Cameron le dijo, mira, hagan ustedes la foto, hagan ustedes una cena con una cámara, firma aunque sea una foto de buena calidad y tal, y, y nosotros se la compramos y la pagamos, ¿no? Nada. Fue, no, no. Ya está retirado, o sea, ya está retirada, no se muestra. Y curiosamente es la única vasija que ha aparecido en el mundo, o sea, no solo en España. La única vasija en la que ha aparecido en el mundo con 10 representaciones, porque hay una aquí arriba que no se ve, abajo creo, eh, de, un, de símbolos que son idénticos al esquema que representamos del Atlantis. En los esquemas de los libros, cuando se habla del Atlántico, y se hace una manera sencilla, los tres anillos concéntricos, ¡pum! Y el canal desde el, desde el centro hasta afuera. Exactamente. Entonces eh, es curioso porque precisamente en Jaén, aquí abajo lo vemos, esto es una reconstrucción de la que hizo en el Ciso Safra, la primera, las cosas han hecho otras, de lo que sería eh, Marroquíes Bajo, en la época de político, ¿no? Entonces, bueno, puede ser casualidad, pero eh, casualidad muy, muy casual, ¿no? pues Va a quedar volumen. Por porque encima es que apareció en Jaén también, o sea, que ha apareció en China, bueno, apareció en Jaén también, ¿no? Parece como si hubiera una tradición que llegó hasta la época ibérica, porque estaba así de la época ibérica. Eh, había un recuerdo, como mínimo parece que había un recuerdo en época ibérica de, del trazado que había tenido la ciudad de la época que política, como mínimo eso, aunque no lo quieras asociar con la, con la capital de Atlántica, Pero parece que había ese recuerdo. Aquí esto, este fragmento de aquí apareció en el carambol. Lamentablemente no está completa, se lo cuento, pero se ve todavía el canal y los tres anillos. Igual. En otras bases ibéricas ha aparecido también, es muy raro, no es muy común. Pero han aparecido algunos ejemplos más, y donde es muy abundante es en petrolifos. y sobre todo en la costa occidental, Portugal y Galicia, repleta de petrolifos con este mismo símbolo, ¿no? los tres anillos y el canal, y a veces con más anillos, como si fueran más grandes, digamos, las ciudades. Eh, y, y es algo también muy típico de la península ibérica y de algunos lugares de las islas británicas de escandinavias, pero ya fuera de ahí no se encuentra con el mundo entero. O sea, no estamos hablando solo de ciclos concéntricos, si fueran solo ciclos concéntricos, no habría nada que decir. Porque sí que los que hay en todas las culturas del mundo, pero algo tan sui generis, como tres ciclos como un canal que sale del centro y sobresale, que es el esquema de la descripción de la capital de Atlantic, ya es un, es un ítem, es un marcador, no parece algo casual ni abundante, porque no está en el resto el mundo. Aquí bueno, vemos una, esto es una, un diseño de la planta y esto que está aquí no se ve muy bien aquí en otra será mejor es un canalito que se encontró, le el canalillo. Y aparece, parece que llegaba hasta aquí. Después, o sea, digamos, es el canal también eh, central. Parece que tuvo un canal. Quizás para, se cree que era para que el agua trabajando eh, bajando por ahí y terminaba en una especie de laguna que había más abajo. Pero lo que es curioso es que hasta aquí, con detalles, ¿no? O sea, aquí se ve mejor el canalito. ¿eh? Es que, mira, yo voy a ser sincero con una serie de cosas que. No sé si son cuestiones de mentalidad. Puede ser que se que la arqueología aquí en España también está mucho más avanzada a nivel científico. Puede ser. Y que en otros países como, no sé, Francia, Canadá, Inglaterra, Australia, son a lo mejor menos científicos. Porque el equipo de, de científicos que fueron contratados en la geográfica analizaron todas las hipótesis que había en el momento sobre la Atlántida y escogieron la mía como la más verosímil la más convincente. Por eso en el documental termina precisamente a, a, apoyando esa teoría como la versión más velocidad. Y yo estuve hablando con muchos de ellos y, y les convencía, los veía más convencidos que yo mismo, con las cosas que les estaba mostrando, los veía más convencidos bueno, que yo mismo. Y, estamos, y estoy hablando de profesores de arqueología, de historia, de confesión acuática, gente que tiene un currículum tremendo que a veces le pasa en tres kilómetros de currículum a, a muchos de los que aquí dicen que esto todo. Entonces yo no entiendo la verdad ¿por qué aquí hay tanta, es como que el país que más odia el Atlántico en el sector arqueológico, los que más odian el Atlántico son los arqueólogos de España. Pero, pero la, la auténtica trantofobia, o sea, una cosa, y no lo pueden ni oír mencionar. Es como si fuera lo, lo peor de lo peor. Entonces no lo entiendo muy bien, porque curiosamente, como me dijo Jim Cameron, muchos países del mundo matarían por tener ni siquiera la mitad de las evidencias que estás encontrando, o de pruebas que estás encontrando que permiten vincular de alguna manera. Eh, la Atlántida con una tradición antigua cultural arqueológica no de aquí de la península ibérica del sur de España del de oeste de España es en muchos países se lo darían lo que no tienen porque todos todos quieren tener la Atlántida porque creen que hay tantas teorías de la Atlántida en el mundo entero tanto si la hacen historiadores arqueólogos como aficionados pero casi todo el mundo quiere tener la Atlántida es un plato apetitoso que todo el mundo lo quiere pero sin embargo España que es la que más evidencias tiene realmente para defender que puede ser que lo que le llegó a Platón puede ser el eco de algo que realmente existió aquí, de una civilización que destacó aquí, en algo que es la que más lo repudia, es la que menos quiere saber del tema, es la que más lo asocia con, con locuras, con tonterías, con charlatanerías, con no sé, de una manera despreciativa totalmente, ¿no? Y como si fuera algo que, no sé, como si hablar de Atlántida fuera de lo mismo que hablar de extraterrestres y tal, y no tiene nada que ver. Como lo menos en mi caso no, a mí nadie me ha visto nunca jugar a la vida, ni hablar de extraterrestres, ni de esoterismo ni nada de eso yo. Solo me concentro en el estudio de las fuentes primarias. Busco en las fuentes primarias posibles ecos, posibles indicios, ¿no? pruebas indiciarias que permitan de alguna manera eh, vincular con lo que se nos ha llegado, no solo por Platón, que eso también es otro error. Hay un montón de fuentes que están en mis libros publicados de autores ajenos por completo a Platón, que ni mencionan a Platón, que, que posiblemente ni llegaron a conocer a Platón, incluso aunque fueran posteriores a Platón, porque no hay ni el más bien de noticias que hayan mencionado a Platón nunca. Algunos que son contemporáneos con Platón, otros que son anteriores a Platón, cuando se sigue diciendo que antes de Platón no hay nada. Muchísimas fuentes y no todos dicen lo mismo. Hablan de lo mismo en el sentido de que hablan de una gran civilización, una isla, que es un dios, que estaba delante de Gibraltar, que no sé qué, pero después cuando hablan de los detalles son diferentes, hay detalles diferentes y te das cuenta que vienen por tradiciones diferentes. Es que ni eso siquiera se conoce bien. Aquí, las personas que normalmente rechazan el tema de la atlantia, una de las cosas que me doy cuenta, la primera, es que ni han leído Platón. Muchas pues veces me doy cuenta que ni han leído Platón porque no saben realmente ni lo que dijo Platón o lo que no dijo. Es simplemente porque su maestro le ha enseñado a odiar el tema de la Atlántida y a rechazarlo como una tontería y ya está. Como ha creído en su maestro, y esto es una cadena que se va repitiendo, no se toma la molestia ni investigar. Hace poco me llamó un amigo y me dice, oye, que un profesor, no voy a decir nombre, de la Universidad de Sevilla ha publicado una conferencia en YouTube hablando de libros sobre tartesos y libros que eran recomendables y no recomendables. Entonces en la lista de unas portadas de libros, de libros que no tienen ningún rigor científico, aparece el tomo uno mío del Epítome de la parte de Histórica Científica. Y de, bueno, no, pero yo digo, bueno, pues será que de verdad ese hombre considera que mi libro no tiene ningún rigor científico, puede ser. Pero ¿qué pasa? Que me llamó la atención, tenía la sospecha, porque veo que no es, la, no es una foto de un libro, sino una foto sacada de internet de lo que está en Amazon. Y me dio la... no sé por qué me dio que realmente ese hombre no había leído el libro. Pues le mandé un email. Hice una pequeña trampa. Le dije que estaba muy orgulloso de que hubiera leído y estudiado, y se si hubiera tomado la molestia de estudiar mi libro, que son 700 y pico de páginas de un libro de este tamaño, así, para poder llegar a la conclusión, ¿no? De que, de que no es un libro riguroso y tal, y que si me permitía comentarlo en la próxima edición del libro, ¿no? Y ¿sabéis lo que me contestó? Si yo no he leído tu libro, Ya cayó en la trampa inmediatamente le digo a usted no le digo mi libro entonces porque usted me incluye en una conferencia diciendo que mi libro no tiene del ninguno y ya no me contestó es que es lo que pasa es lo que pasa siempre. basta con leer el título Atlántida aunque diga Atlántida estudio de las fuentes históricas no sé qué ya eso es un libro de mierda basura eso es charlatanería, eso no tiene es una locura y no se toma la molestia de leerlo sin embargo hay por lo menos que a mí me conste que lo han comentado públicamente públicamente que cualquiera lo puede verificar Tres doctores de universidades de España que han leído mi libro y se han quedado convencidos, por lo menos de algo, de que es un estudio muy serio, muy riguroso y muy metódico. Y algunos elogios que no os voy a decir porque no quiero pecar aquí de, de prepotente, pero me han comparado incluso con autores muy conservadores. Entonces, claro, porque se han tomado la molestia de leer mi estudio. Pero si tú no lo lees, tú no puedes decir que el libro no tiene figuras histórico tú no. Tienes que leerlo y ver entonces qué metodología es la que utilizo. Si comparo, si hago las cosas, como decía, hago los deberes, como es debido, ¿no? Pero, bueno, te por el título a la verdad, no, no, no es lo que suele pasar. Aquí vemos a Estela, la conocéis, ¿no? La que en el documental, presentando Estela, Estela Pérez, esta chica que está aquí. que sale en el documental en la escena de Marroquíes Bajo. Bueno, esto este puesto es muy interesante. Ahora vamos a empezar un poco con las evidencias epigráficas. Este hueso apareció a principios de siglo en La Coruña, fíjese, qué lejos de, de donde estamos ahora, ¿no? Apareció a principios de siglo en La Coruña. Eh, se dató en 6.000 años, pero os voy a explicar un poco lo de la datación, ¿eh? porque esas datación es muy poco fiable. Porque la datación de los 6.000 años fue por el estrato. O sea, se dató el estrato geológico en 6.000 años y como el hueso estaba ahí dentro, se dató en 6.000 años, pero a saber si realmente el hueso pudo haber caído y ser más reciente. O sea, no, hay, no tenemos una datación realmente científica ¿no? sobre el hueso como tal. Y aún así, aunque el hueso tuviera mil años, la intrusión puede ser posterior. ¿no? Porque no hay cómo datar lo que es la intrusión. Pero lo interesante es que eh, en Noruega, que es donde está el hueso, no está aquí en España, en la Academia de Ciencias de Noruega tenían el hueso desde hace mucho tiempo en la colección del origen de la escritura. Y nadie se había dado cuenta de lo que había ahí, lo que se podía leer. Entonces yo en el 2004 me di cuenta que utilizando valores fonéticos de la escritura tartésica, se podía leer Atal, Tarte, pero fíjense qué curioso, Atal, Tarte. Eh, tarte, vamos a empezar por Tarte, es precisamente la forma original del nombre de Tarteso reconstruida por los lingüistas, porque SOS es un sufijo, geo que significa país de. Entonces el nombre original de Tarteso no es Tarteso es Tarte, pero es que Atal es la raíz europea, antigua o asiática, de donde viene el nombre de Atlas que es el, el que soporta el cielo. Entonces es como si en un mismo hueso, volvemos a lo mismo de hace un rato, en un mismo hueso aparezca Atal y Tartes, digamos, el nombre, entre comillas, de Atlantis y de Tarteso, pero en su forma original lingüística, curioso, a principios siglo apareció, si esto hubiera aparecido en fecha reciente, después de mis investigaciones, o lo hubiera encontrado yo, falso, inventado por yo para poder teoría. ¿Qué se hace? de estos tipos de hallazgos. Bueno, pues qué hizo el Instituto de Paleografía noruega uno de los más importantes del mundo y siquiera me lo pueden averiguar. Cuando le envié mi informe, quedaron convencidos. Y hoy en día usted va allí a la Biblioteca Nacional donde tiene la Comisión de Historia de la Escritura con ese hueso y ahí aparece mi descripción y mi traducción puesto como elegida por un el Instituto de Paleografía donde hay un montón de grandes epigrafistas o sea, a ellos no les pareció ninguna locura ni ningún descabellado y lo tienen puesto, posible nombre del Atlántico y del escrito en un hueso hace 100.000 años. Entonces, ¿qué pasa? Que los científicos de Noruega son más burros que los de España, son unos, no sé, unos fantasiosos. Yo pienso que debemos tener un poco de mente un poco más abierta. O sea, que ahí la ciencia está avanzando precisamente por, por incluir más que por excluir. Es una cuestión de, pero bueno. Seguimos. Sí, no sé. eh, este mapa lo había traído porque era para que vieran mejor sí, lo que decía antes del canal ¿no? Este canalillo se cree que lo que hacía era verter de alguna manera el agua y, y que llegaba una especie de lagunita que, se, que había, no sé si ahora ya desapareció, pero esa lagunilla. No queda nada, ¿no? Esa lagunilla ya. Esa lagunilla que había ahí. Y, claro, no se sabe exactamente si la lagunilla se cree, se, se fue formando por, por las aguas, probablemente es que iban cayendo de la ciudad hacia abajo, ¿no? Es posible. O si estaba hecha con otro objetivo. <ríe> bueno, aquí estoy yo con cinca hablando, esto fue en el barranco de Torino. Y aquí en el Barranco de tenemos otra sorpresa interesante, que debajo de un pequeño símbolo que podríamos llamar de tipo capital de Atlántico con tres anillitos y el canalito y tal, hay tres letras que también se pueden leer. Pues, si utilizamos la escritura tartésica o ibérica meridional como Atal, otra vez lo mismo. Entonces, claro, volvemos a este tipo de coincidencias extrañas, ¿no? Una asociación entre el símbolo de la ciudad y con el nombre escrito, Atal, de una manera incluso de estrófila en espiral, que es uno de los sistemas más antiguos en que se escribía precisamente las escrituras <risa> antiguas griegas más antiguas, hacían así en espiral igual. Y bueno, no sabemos la... No sabemos la antigüedad que tiene, por supuesto, eso no se ha podido datar, quizás más adelante, porque tiene muchas costas de travestina, se podría quizás aplicar a Codurán y no estoy muy seguro, pero más o menos se cree que todo es del calcolítico. Sin embargo, la escritura, ya te no debería estar ahí, sería algo anacrónico, porque oficialmente todos sabemos que la escritura la traen los fenicios y que aquí nadie sabía escribir hasta que llegan los fenicios, eso es lo que oficialmente conocemos todos. Entonces todas estas inscripciones, inscripciones como esta ya tenemos cientos que han aparecido en contextos inequívocos, calcolíticos, incluso neolíticos, hasta en dólmenes, dentro de dolmenes y todo. Entonces quizás haya también que cambiar es un para que vieran Esto es en Cerro de la Llana, ¿no? Se llama así Cerro de la Llana. Es también en Jaén. Bueno, pues aquí aparece también una inscripción muy interesante que se podría leer también como ATL a tal. Otra vez, la misma historia de lo, de esto de, de signos que no deberían estar o que se supone que no deberían estar en contextos que se creen que son calcolíticos o del bronce. Pero bueno, en este caso tampoco hay una datación, entonces no sabemos si realmente la inscripción es posterior a los fenicios o anterior. No pues tenemos una prueba <tose> contundente al respecto. No sé, no parece que sea posterior a los fenicios. Además no, no se corresponde con los estilos fenicios conocidos ni júnicos ni cartagineses. Aquí se ve también, uh -huh. se ve mucho por ahí. Y bueno, y aquí es una infografía, bueno, tratando de compararlo con todas las variantes de signos que han aparecido en la misma península ibérica. Esto forma parte de un sinario que tengo compilado ya, llevo compilándolo desde 1994, eh, visitando montones de sitios, casi todos son cuevas eh, por general, pero también hay sitios al aire libre entonces se ven todas esas variantes de signos que a la vez coinciden con signos proto protocinaíticos, pero con el inconveniente anacrónico de que aquí aparecen con mayor cantidad que allá y en contextos mucho más antiguos que allá en la zona donde, donde aparecen las instituciones protocanaleas entonces claro, eso plantea si realmente son tan antiguos como parece porque repito, ninguno se ha adaptado concretamente directamente Habría que conseguir dataciones directas sobre estos signos, pero si son realmente más antiguos que los cananeos y coinciden casi todo el signario completo, pues habría que empezar a plantearse que a lo mejor los proto-cananeos llegaron aquí, hicieron comercio aquí en la mención de y aquí adoptaron esa escritura. Y después volvió de nuevo. Eso, da, eso ha pasado en la historia muchas veces, el, el ir y volver, y traer una cosa que a lo mejor ya estaba aquí antes, ¿eh? traerla de otra manera modificada. ¿no? Esto apareció en Andújar. Este No, esto es de Andújar. Este es de Andújar. No, este es Andújar. Este es Andújar, que es un anillo. Eh, es un anillo, un anillo donde también se puede leer las tres letras a tal, pero con un número 4 como si fuera a decir a tal cuarto, o el atlante 4 de la cuarta generación, no sé. Pero es un anillo que apareció, que se cree que es tartésico, otro que se cree que es ibérico, Un anillo de bronce, y esos son los signos de, según el calco fidelismo que hicieron los autores y los arqueólogos, como lo hice yo. Y ahí está los signos, pero ha pasado completamente inadvertido y nadie ha dicho nada absolutamente de que ahí se pueda ver y que otro signo. Este es el amigo Y ya ahora si sí entramos en en, Gira, en los bronces de maquis. ¿no? Los bronces de maquis eh, es una cosa muy curiosa que vamos a ver ahora que es, digamos, lo que podría ser una versión mitológica de la historia de la Atlántida, por en plan mitológico. Aquí sí ya vamos a ver mitología pura y dura, como los textos griegos y atenienses. Por ejemplo. Esta escena, en este... mira, esta escena que eh, ves que tiene como algo de animación, lo único que he hecho es montar La pieza es así, por aquí tiene un dibujo, o sea, por, por aquí tiene un dibujo y aquí también el otro, de izquierda a derecha y cuando veía por el otro lado, de izquierda a derecha. O sea, montarlo los dos igual en la misma posición, de izquierda a derecha, parece como que en una escena uno está tirando la lanza y ya la tiró en la otra, ¿no ves? Como un combate. Pero lo curioso es que este, el bronce de Maquis, estas figuras están montadas sobre hipocampos, hipocampos son los caballos del reino de Poseidón. Es una guerra con montado sobre hipocampos, es una historia mitológica de guerra entre Atlantes, vamos a decirlo de alguna manera, o sea, el reino de Poseidón, no hay bélicos comunes, están montados sobre hipocampos. Después vamos a ver otros símbolos que coinciden con elementos que se describen en el mito de la guerra entre Atenea y Poseidón, que al fin de cuentas es lo que se describe en Atlántida, los seguidores de Poseidón por un lado y los seguidores de Atenea por el otro. Porque eso es lo que se describe en la historia de Atlantis igualmente. ¿eh? Aquí tenemos la figura, ¿eh? de, izquierda, de izquierda a derecha, y es cuando movilas por el otro lado, de izquierda a derecha. Vamos a contar? Este es un cuadro muy famoso sobre ese, ese mito, ese mito de la disputa, la batalla, la lucha, la contienda, tiene muchos nombres porque parece que no fue una guerra, o no se describe como una guerra, entre Atenea, que la vemos aquí al lado del olivo, y Poseidón discutiendo por ser el patrón, el dios patrón de Atenas entonces, que que es el fundador de la dinastía de los Cecrópodas, y después vamos a ver eso, qué interesante, se decanta por el olivo y rechaza el, el, ¿cómo se llama? la fuente que había, con el golpe de Tridente, había creado eh, Poseidón una fuente de agua. No, prefiere el olivo. Entonces, a partir de ahí, los Cecrópodas y los atenienses primigenios optan por adorar adoptar a, digamos, a como la diosa protectora, su diosa protectora, ¿no? Y no ha poseído. Este es en el plan mitológico y es lo que vamos a ver en este, en este bronce de maquis. Vamos a ver el árbol del olivo, vamos a ver a Keklopes representado, que ese precisamente eh, era un rey que se representaba como un rey dragón, con cola de peso, tipo tritón así, o tipo serpiente. Vamos a ver también. Aquí, por ejemplo, este, este es <tose> Recordemos que en el Critias, bueno yo recordemos para los que no han leído, Porque hay gente que todavía lo ha leído, en el Critias 110 ab se describe quiénes fueron los reyes que derrotaron a los atlantes y se dice que fueron los que dice Quéclos, el eriptonio el que son todos los descendientes del quecropedo, o sea, los Ketropias. Aquí vemos al rey Quécobas con su cuerpo en forma de tritón marino, y lo vamos a ver aquí ahora también. ¿Veis? Aquí. No sé cómo ampliarlo. Vamos aquí debajo, delante del árbol del olivo. O el árbol, bueno, a lo mejor es de cualquier cosa, pero podría ser del olivo. Y arriba como bolas de mar. En otra escena, vemos aquí, es, si tuviera ampliarlo, pero no sé cómo ampliar esto. ¿A ¿Ah, cuál? ratón? No, lo que hace es saltarme fotos. Ahora sí. No, no, me lo pone fijo. Bueno, ya está. Pues, redúcelo y amplíalo con la lupa. De arriba. Vale, vale. De momento lo voy a dejar así y después lo de la lupa. Creo que se ve ahí bastante bien. Entonces, mira, vamos a tratar de interpretar esto. Esto es muy curioso. Aquí vemos, por ejemplo, un jabalí enfrentándose. digo perdón, un lobo enfrentándose a un jabalí. El lobo eh, es un animal que siempre se ha identificado con la cultura ibera. Bueno, eso aquí todos lo sabemos. Eh. Aparecen montones de representaciones, santuarios. El lobo es muy ibérico es algo es el animal por excelencia del de íbero eh, se ven algunas escenas como mi tema del hombre enfrentándose a un lobo que lo come por la lengua y tal o sea que en esos son muy, son los íberos parecen muy parecidos a los pueblos altaicos y túrquicos y tal que adoran mucho el lobo y tienen ese vínculo ¿no? sin embargo el cerdo y el jabalí tradicionalmente desde los tiempos muy antiguos era asociado con los griegos y con los europeos, con los pueblos antiguos entonces de una manera simbólica aquí se representa digamos el pueblo de alguna manera se identifica con los globos, que serían los ibéricos de aquí, enfrentándose al pueblo de los griegos, como en el mito de los Atlantes contra los seguidores de Atenas, ¿no? los griegos. Vemos la pelea de los hipocampos, el árbol de olivo en el medio, aquí en esta por lo menos, de ese enfrentamiento en el árbol de olivo. Y aquí abajo también vemos a Kekro, a Kekro, pues como le llaman aquí, y, eh, y unas solas unas olas quizás, la inundación puede ser. Hay una, una escena muy interesante aquí lo vamos a ver ahora. Aquí no, la siguiente no, no sé, no, no lo veo. Se me ha escapado. Sí. No, pero que no traje la foto. Bueno, ah sí, aquí está, aquí está. Esto que veis aquí, se ven como dos montes, ¿no? Es? Se ven como dos montes en un canal, como una especie de canal estrecho con dos montes. Esos dos montes, que no sabemos qué pintan ahí, pero justo un estrecho podrían ser los pilares de Éspola, porque precisamente en la antigüedad, en la época griega, se representaban como dos montes. El monte de Calpe, que le llamaban Alibe, y el monte de Hacho, que le llamaban Avila. Y se describen en los textos, Estrabón lo dice, que algunos creen que eran dos montes, otros creen que eran columnas, pero lo más probable es que fueran dos montes. Y dice, el monte de alibe y el monte de Avila. Y luego dos montes, un canal estrecho y después rodeado de grandes solas. Parece, a mí la impresión que me da es que esto es una versión mitológica de la tradición de la Atlántida, representado en este bronce que debió ser de un carro, parece que ceremonial o algo importante, de, de alguien importante del mundo libero de Pero vaya, el solo hecho de ver una batalla de gente montada arriba de hipocampo, eso está, está hablando de algo que tiene que ver con el mundo de Poseidón. Es decir, los hipocampos son los caballos marinos del mundo de Poseidón. O sea, que de alguna manera hay elementos ahí interesantes para vincular otra vez eh, estas tradiciones, pero en la versión, digamos, más mitológica Y ahora vamos a algo muy muy importante estos son unas inscripciones que aparecieron en unas placas de eh, no sé si es de tipo de roca esta que es pizarra, ¿Pizarra? son negras bueno, esta, estas pizarras aparecieron en, en Córdoba bueno, dos de, hay nombres de individuos iberos con sus nombres iberos un iber, Umbel, pero hay dos que están identificados como de la familia de los atlanteus o sea, y quiere decir que hasta la época romana, porque esto solo está escrito en latín, hasta la época romana se, habían dos iberos que son representados como de la familia de los... Ah, está con D, Atlanteus. Pero no nos sorprendamos, podemos ver cómo en la propia época romana se escribía lo mismo con T que con D, Atlanteus o Atlanteus. Hay montones de, de fuentes sobre eso. Además, sabemos que en el, el ibero, precisamente, los lingüistas han descubierto que el ibero tendía a cambiar las T por las D. O sea, que es perfectamente lógico encontrar escrito Atlanteus y no Atlanteus, siendo ibero, siendo familia ibera. O sea, gente que se identifica como Atlantes, porque Atlanteus es un plural que significa Atlantes, directamente. O sea, un iber de la familia de los Atlantes. Bueno, por eso eso nos está hablando, por lo menos, de que en esa época los había iberos que se creían descendientes de los Atlantes, por lo tanto, es una ahí sí estamos hablando de una evidencia epigráfica de la reminiscencia de una leyenda, aunque fuera una leyenda, aunque fuera un cuento que se inventó un egipcio hace cuatro mil años, da igual pero en la época en que los romanos están aquí conviviendo con esos iberos, en esta época hispano-romana de contacto habían por lo menos aquí dos iberos, aquí vamos en la, en la otra imagen, aquí la ven que también se creían descendientes de la familia, del linaje de los atlantes o sea, lo utilizan como el término del familiar, del clan de los atlantes entonces eso es una evidencia de que, de que esa gente tenía esa creencia o sea que no estamos hablando de tonterías, estamos hablando de evidencias ya epigráficas. Y bueno, aquí hay un ejemplo, Atlantes, Atlanteus. ¿no es? Estos son códices diferentes donde se demuestra cómo en la época romana existían, se convivían las dos zonas. Atlantes y Atlanteus con D. Y también Atlante, ¿no es? Bueno, esto. Eh y aquí esto para hablar un poquito del tema de Jaén que estamos tratando de luchar por reivindicar un poco algunas cosas de Jaén aunque esté bajo tierra y ya no se pueda ver aún así nosotros creemos que merece eh, Jaén en este sentido que, eh, que no sé algo mucho más importante el reconocimiento patrimonio y humanidad no lo sé porque mira esto sería esto sería Marruecos bajo todo lo que ven en rojo ¿vale? todo esto que veis aquí son otras ciudades calcolíticas bueno ciudades Asentamientos, microaldeas y macroaldeas, etcétera, cosas pequeñitas, ¿no? De Carbolíticas. Pero todo esto es Jaén, y esto es Jericó. Aquí Jericó está representado a escala. Si lo trasladamos hasta aquí, vemos que ocupa más o menos este, este espacio, ¿no? no soy, está a escala, lo he puesto a escala, bienvenido. Jericó está considerada como la primera ciudad del mundo. Baja cualquier libro de enciclopedia, de arqueología, incluso los más serios. Y te lo ponen la primera ciudad del mundo. Hola, algunos ya te ponen la primera proto ciudad. Proto ciudad es lo mismo. Proto significa primero, lo mismo. Pero como para ser un poquito más riguroso, le llaman proto ciudad, ¿no? La primera proto ciudad del mundo. El rico se le estima unos nueve mil años. Vale. Pero no lo dicen por la primera, por la antigüedad. Sino lo curioso es que la consideran una ciudad y miren el tamañito que tiene. Tiene una sola murallita y un solo fortín. Ya está, un solo elemento defensivo y bueno, es bajo fíjense el tamaño que tiene y por lo menos una muralla una un, una muralla, ¿no? por lo menos una sí pero con bastión que se sepa una nada más tres. dos, bastiones. dos con bastiones dos con bastiones y no se sabe la cantidad de bastiones que pueda haber tenido porque es imposible pero no habrá tenido dos bastiones ¿no? teniendo en cuenta que se hacen a tiro de bromo no, no, no, no no, sí. dos líneas amuralladas con bastiones. ¿Qué? ¿Y bastiones aproximadamente? Tú que es mejor que esta información de tú que yo. ¿Cuánto crees que podría haber tenido aproximadamente? Muy por abajo, muy por abajo. Calculan que cada 20 metros, siendo un deste de 100 metros, tenemos ya cuatro seguidos. ya sí, tiro de arco, claro, la podemos defender. Bueno, ¿no? Tenemos cuatro seguidos en 100 metros, pues o si sea, hacer la proyección, pues tranquilamente 100. Bueno, pues imaginen el tamaño de esta ciudad, como la ciudad murallada más grande de la antigüedad, de la antigüedad, antigüedad, estamos hablando del carpolítico, estamos hablando de 2500 años mínimo. Claro, estamos hablando de 2500 años mínimo, sin embargo, está catalogada como un macro aldea una aldea grande, ya está, una aldea de campesinos grandes y más nada. O sea, se le niega su categoría de ciudad fortificada, de una gran ciudad enorme. Entonces, claro, en, yo, para mí eso es un complejo de inferioridad tremendo. Porque es lo que he, he estado hablando esto con otros arqueólogos de otros países, por supuesto, que son más abiertos quizás en eso. Dicen, si esto aparece en Inglaterra o en cualquier otro país del mundo y eh, te aseguro que la que montan es tremenda. Tenemos la primera gran ciudad del mundo fortificada y no sé qué, no sé cuánto. Y montan un parque temático ahí la hostia. Aquí no, aquí es una aldea de campesinos grandes. Eso sí, grande, porque ya se ve como que, que no digan ni siquiera que es grande, ¿no? Entonces, se, se reduce todo. O sea, se, Aquí, se, aquí nosotros mismos ninguneamos lo que encontramos. No hace falta que venga el enemigo de afuera ninguneando. No, nosotros mismos lo ninguneamos. No encargamos de ningunearlo bien. Reducirlo a lo mínimo posible. Un complejo de inferioridad. Es como que aquí no podemos tener la primera gran ciudad. Aquí no podemos tener la primera ciudad fortificada. Aquí no podemos tener la primera gran ciudad fortificada y además con, el primer, con la primera ingeniería hidráulica. Porque no se conoce ninguna otra ciudad con esa antigüedad que tenga un sistema de canales concéntricos, es pues un sistema de ingeniería, de No, aquí no podemos tener eso, es imposible. Eso hay que ningunearlo, hay que olvidarse de eso. Y hace poco salió un arqueólogo, que no voy a mencionar el nombre en la prensa, volviendo a ratificar que no. Eh, no. Eso es una aldea y no es la ciudad más antigua ni nada de eso. Negándolo todo, pero eh. o sea, hay que negarlo todo. Pero, eh, lo digo, esto aparece en cualquier otro lugar del mundo. A veces pienso que tenemos muchas cosas que no nos merecemos. De verdad, que no nos merecemos. Con la vasija de fotos que hice en el 2006, de cuando todavía estaba en el museo, antes de que la... ha desaparecido. Ahora ya está desaparecida, ya no hay manera. Una joya, única en el mundo, única en el mundo. Probablemente, como decía Jim Cameron, yo estoy dispuesto, si no le dan valor, yo se la compro. <risa> yo se la compro, si de ellos dicen, porque además llegaron a decir, pero sí, firmen otra. Así mismo le dijeron, firmen otra, si esa vasija no es importante para nada. Pero, o sea, no es importante y es única. No hay nada igual en el mundo. Y dicen, Cámara, bueno, yo estoy dispuesto a comprársela. <risa> si ya que no les importa y no tiene ningún valor, no, si es que no es comprarse, lo que hay que hacer es rescatarla. Y ya que el Museo de, de Madrid no le interesa y dice que no es importante y la tiene en un almacén y no la piensa seguir porque dice que no es importante, pues que la rescate Jaén y la pongan en el Museo de Ibero, que tiene ahí bastante espacio, y que la pongan ahí. yo pienso que eso es lo que, que hay que hacer, es lo suyo. Yo hablé con. ¿Cómo bueno, no voy a decir ya? No, aquí importante de Jaén que tiene que, que debería ser la persona que reclame esto y me dice, no, mejor que se quede allí mejor que se quede en Madrid ¿para qué Madrid? No que después mucho lío aquí mucha gente que se empieza a preguntar por la sierra atlántica y claro, vamos a seguir siendo siempre lo último del mundo lo último del mundo y lo último del mundo. Cádiz, ahora no nos vamos a Cádiz. Bueno, pues la conferencia era por Andalucía, controlame el tiempo que ya sé que me queda poco. Llevo hora y media. Bueno, pues ya voy a abreviar 10 minutos, 15 minutos. Ya está. Sabía que no me iba el tiempo, no imposible. Pero es que mucha gente de pie, me da la corte, y la conferencia era para por lo menos dos horas, pero mucho. mucho. Bueno, ya, esto voy a terminar con esto. ¿Puedo? Vamos a. Bueno, ahora nos vamos a las altas. Si vieron el documental ven que hay una escena donde estamos ahí haciendo todas las fotos de multiespectral. Eh, salieron muchas cosas interesantes con ese proceso de, de fotografía multiespectral, cosas que no veíamos que, que de ninguna manera se podían ver porque ya estaban ya muy, muy poco visibles y. Eh, y también aquí tenemos en la universidad a, a dos arqueólogos muy importantes que eh, hicieron un estudio, el doctor Eduardo Alfonso García y Antonio Morcado, hicieron un estudio eh, hace ya unos cuantos años, creo que fue en el 2016, eh, también multiespectral, sacaron un montón de imágenes que no estaban eh, registradas, hicieron una datación muy interesante, y de eso vamos a hablar, porque es muy polémico, la datación que hicieron es muy polémica, porque ellos dataron unos. Unos trozos de carbón, porque sabéis que la pintura roja, como casi siempre es mineral, no se puede atar. La cantidad de, de elementos orgánicos que, que pueda tener la pintura roja es tan que es imposible. Habría que, que destrozar casi toda la pintura entera. ¿no? Entonces, Antonio Morgado y, y el equipo que estaba trabajando con Eduardo Alfonso tomaron una muestra de carbón porque vieron que las figuras de carbón estaban siempre encima de las pinturas rojas, nunca por debajo. Incluso oculados, que se consideran motivos típicos del calcolítico, están por encima de las pinturas rojas. Los barcos están en el centro, en el área más importante de la cueva. Entonces, el, la hipótesis de ello es, la datación que nos dé las pinturas negras nos van a permitir saber la antigüedad de los barcos. ¿Por qué? Porque es imposible que la gente que pintó en negro, o que pintó alrededor de los barcos, ¿me entiendes? hayan sido los primeros y hayan dejado todo el centro de la cueva con las mejores áreas para dibujar sin pintar. O sea, para que en el futuro viniera otro, por ejemplo, los fenicio y dibujaran los barcos ahí. ¿No? Entonces, el razonamiento de ellos es muy lógico. Y cuando han datado el carbón, les dio cerca de 6.000 años, 5.900 años de antigüedad. Entonces, si el, el argumento de ellos es lógico, de momento no hay manera de rebatirlo. Habría que conseguir datar las propias pinturas rojas, no hay otra manera. Y de momento no la hay. Lo que ellos han plantean es que esos barcos tienen esa antigüedad, como mínimo. 5.000 o 6.000 sea, años, o sea, han conseguido una datación post -quen. o sea, a partir de ahí, puede ser mucho más atrás, 7.000, 8.000, ¿sabes? Pero el curioso es que son barcos con velas, hay puertos, hay escenas de puertos, los barcos tienen velas, o sea, los barcos con velas más antiguos que se conocen son de por lo menos 1.500 uh -huh. años por encima, o sea, más para acá, o sea, tendríamos entonces la imagen de la flota de barcos con vela más antigua de la humanidad, hasta ahora registrando, y estamos otra vez en el sur, en Cádiz, ¿sabes? estamos digamos en el entorno este, de todo este el origen, de esta leyenda, de esta civilización alta marítima de la Atlántida. Se me ha quedado, no voy a poder seguir adelante ya porque no hay tiempo, pero se me ha quedado fuera eh, las fotos que traía de las cosas que hemos estado encontrando bajo el mar. Por arribita os puedo decir, en el documental mostramos unas máquinas anclas y tal, pero apareció mucho más, que va a salir en el segundo documental, porque se, ha se está dosificando la información. No, queremos, no queríamos quemarlo todo en el primer documental, porque la idea es hacer tres documentales. Entonces habrá que esperar hasta el 2021, me imagino, para ver. Yo de todas maneras algo de adelanto, en el, en el libro que he publicado también hay algo de adelanto, pero puedo decir que hemos encontrado un puerto en, en el corazón casi del Golfo de Cádiz, bastante lejos de la costa. Hemos encontrado un puerto bajo el mar, a una profundidad que por la profundidad de la que está y la lejanía que está del mar, un puerto con sus estructuras, cientos y cientos de anclas de todo tipo de diseño, pero todas con modelos anteriores a las anclas de la edad del bronce. O sea, ninguna es eh, de la edad del bronce, minoica, cretense, fenicia para acá, ¿no? Todas son muy antiguas, de las que se usaban en el neolítico, el calcolítico y tal. Pero el problema es que por la profundidad en la que está, los paleoceanógrafos nos han hecho el cálculo del momento en que pudo haber estado, la última vez que pudo haber estado operacional y funcionar ese puerto, y nos da fechas muy preocupantes. Mínimo 6.000 años pero algunas podría ser siete mil ocho mil nueve mil entonces qué quiere decir eso los barcos también parece que dan esta antigüedad o sea, todo esto nos lleva a pensar que efectivamente hace unos siete mil o seis mil años como mínimo hubo una gran civilización marítima atlántica neolítica que llegó a tener un, un desarrollo bastante importante y ese desarrollo como gran civilización marítima fue la que a lo mejor generó toda esta leyenda Combinado todo ello con algún que otro mega tsunami, porque ya han aparecido pruebas científicas de varios tsunamis en toda esa región muy importante, y eso generó la leyenda que fue, se fue transmitiendo hasta que llegó a los Equipes. La, es la hipótesis que nosotros defendemos en base a las evidencias arqueológicas, epigráficas, cartográficas y lo que hemos visto aquí muy rápidamente. Lo siento, ya está, me da mucha pena, los tengo ahí a los chicos allá atrás que no van más. Bueno, yo ya termino de momento. El que quiera hacer preguntas y críticas, la que quiera. por supuesto, la voy a saber encajar, estoy acostumbrado. Más a las críticas que a otra cosa. El que quiera hacer preguntas y críticas, la que quiera, por supuesto, la voy a saber encajar, estoy acostumbrado. Baja las críticas y otra cosa. A ver, tío, sí, póngase de pie, por favor. Buenas, eh, mi nombre es Nicolás. quisiera hacer una serie de preguntas de aquí ya. Que, bueno, que como usted ha dicho, a lo que usted ha dicho, pero es que demasiadas cosas es diferentes y difíciles de encajar en mi... Muy difícil, muy difícil. Ya, yeah, eh, como, como estudiante de la Universidad de Granada, como andaluz como al parecer ahora Atlántico, por lo tanto el de Gloria, pesos, pesos, lo que el tardor de que vaya a esta pesos le quise hacer una serie de preguntas de que ha mezclado varios conceptos ¿no? Ha dicho que no era un mito inventado por Platón que se lo ha llevado a enseñó no una serie de, de cuadrículas y lineales eh, y no he sacado y yo le quise la duda que me sale es que si esta isla que siempre sale con serio círculo si me llama la atención que siempre sale de forma cenital y le pregunto que si en vez de un vida no es que ha flotado y estamos viendo la desde abajo de la, de la isla atlántica en la isla flotante ya que como se ha dicho que los mitos se puede vivir de los mitos y creo que es lo que está pasando aquí en este momento de un poco de los mitos lo podemos mezclar con el de la misma noche el mito de, de la isla flotante y con ello, ya como un comentario que ha dicho de que los paraísos nunca están en el territorio, esta isla flotante puede ser paraíso. Y aquí en Jaén tenemos un grandísimo paraíso que no es que lo mismo. Y podemos ir mezclando y mezclando y mezclando. Y en vez de coger nacional y yo qué sé, coger un proyecto europeo y podríamos sacar unos cuantos miles de, de, de, de euros en este caso. Ser? Y, y al fin de cuentas, ya que como hay dos cocinas de recorte de cada lado, y podríamos coger lo que quisiéramos, eh, podríamos crear un mensaje. Mito del siglo XXI ¿no? a raíz de, de la, Atlántida. ¿De la Atlántida? Bueno, pues, sí, y de dejar, en verdad, si lo quieres enfocar así, estás en tu derecho. Sí. Pero claro, pero como usted no ha leído toda mi investigación y todo mi libro usted no es no, así. No es así. No es ese cortipeca como tú estás viendo. Sí, así, pero, no. Lo que pasa es que no me ha dado tiempo a hacerlo imposible. Pero, ni ¿sí? si sí, es verdad, como, ¿es verdad ¿es que hemos venido a hablar de un libro. No, de libro no generalmente pero si sí, ves libros aquí para vender claro claro ¿Es que es que es el... yo no vendo libros la serie de recortes no, que se y es, un de y es un poco la serie de descuidos la serie de, de recortes a, a gusto y quisiera no no a gusto no yo reflejo lo que encuentro es que claro por reflejarse por lo que encuentra podemos hacer el trabajo que le estoy diciendo y lo que realmente quisiera porque Digo yo, si representaste la Atlántida está en jaén sabiendo el gran mar No, no, la Atlántida nadie ha dicho que la atlántida está en nos han dicho los periodistas que se han equivocado, nosotros no. Ah, yo creo que sí lo ha dicho. No, no, no. Eh, no, no jamás, la, no, jamás. Es, demuéstralo, que es, demuéstralo y es, ya está, demuestro, muéstrame el nombre. No, no, no, no nunca lo he dicho, nunca lo que he dicho, lo que he dicho es que esa ciudad tiene el mismo patrón, pero no he dicho ah, sí, que esté o sea, que una sala... No, No, yo estoy persiguiendo perfectamente tu ironía porque conozco el método sográfico irónico, lo conozco y me mucho. No pero, pero no importa, lo, lo encajo bien, encajo, estoy acostumbrado, llevo mucho más años que tú, probablemente conociendo ese tipo de comentarios. A ver, escucha, Yo lo que he dicho es que ese tiene un patrón. Y un patrón similar, no nada más, no he dicho que eso sea la pandilla. Sí. De hecho, nunca he dicho que he asegurado jamás, si me habéis visto publicar un lado, que estoy seguro que la pandilla ha existido. Uh -huh. Lo que he dicho que sí parece que existió algo que generó una leyenda o una tradición sí, sí. que llegó hasta los servicios Leyenda, vale. ¿No mitos, es? mezclados con historia, porque Gadira es un lugar real, ¿entiendes? O sea, el topónimo real es mezclado con algo. Ya está, pero no he dicho que la planta haya existido entonces, ni que la isla haya existido. Entonces dejamos claro que la Atlantis no existe. Pues sí. no, yo no, sí tengo que, la, yo sí, no tengo la, yo no tengo la prueba. Pero sí que hay un patrón Atlantis. O Atlantis. Por lo que describe, porque se describe la forma de la ciudad. Bien, entonces tenemos Jaime, tenemos David y tenemos un patrón. Hay, hay una serie de, hay, eso se llama eh, marcadores su género. o sea, hay una serie de elementos en el que son como muy típicos sí sí pero pero el cristian lo que dice eh, si recuerdo mal que también lo leí traduciendo a, a, a español y hace unos cuantos hace un tiempo que es que yo lo leo directamente en vale, griego y así es, me evito la la, la mal, mal leo, entonces, vale, vale. Que, no no pero lo digo para que sepan del griego estoy cuenta, cuenta, cuenta, cuenta. entonces cuando Poseidón se enamora de una chica no verga no de crea una isla esa sí. isla que obviamente. Sí, coge una colina y la rodea de fosos coseriles. De un tamaño muy concreto, todo eso. Y, y a base de oro, plata y otro, otro metal, ¿no? Está muy rica esa isla, cosa que no, no entiendo cómo en una cultura neolítica como está defendida puedan trabajar metales. No, no, Pero no. Bueno, bueno, es, bueno, no, es que no es así. Es sí, que no es así. No, que no es así. Es que se deja bien claro en como cómo cuando Poseidón empieza, ni siquiera conocía en el arte de la navegación y se ubica ese momento en el 9000 antes de cristo o sea hace 1000 años pero después dice con el paso de muchas generaciones y de muchos siglos fueron progresando hasta que llegaron a la edad de los metales vale. todo eso está en el clicker, de que sí sí no pero está todo bien explicado con una secuencia lógica ¿de acuerdo y eso usted lo coge de o lo coge de que el Platón lo coge de la oficina? Es la, es la tradición que nos ha llegado por otros autores como Plutarco, Trántor que vio las estelas con las inscripciones. Hay autores que acreditan que esa información la recibe Platón y Platón la embellece. Hay que sí. tener en cuenta que muchas de las Así cosas hace, que nos parecen raras pueden ser el embellecimiento de Platón. Vale, Entonces, si Platón no embellece y no crea mitos, no podríamos decirnos que es un mito, una leyenda, un cuento de Alojicia, un cuento de alguien. ¿Sin de cuenta o sea, cuento a día a día. ¿A día? No sí. ser este uno una invención por lo tanto. Uno, puede, uno puede creer lo que quiera, uno puede escoger lo que quiera, porque no tenemos una máquina de tiempo no, no, no, no, para entrevistar a Platón. Claro. Entonces, el error está en asegurar ni lo uno ni lo otro. Porque ni tú puedes asegurar, ni tú ni nadie, que es un cuento inventado por Platón, ni yo puedo asegurar que no es un cuento. Lo que sí podemos saber es que hay autores que acreditan que no es un cuento inventado por Platón, sino un texto que le llega a Platón que él modifica. Eso sí lo podemos Claro, pero es que la, en el hecho de no se puede negar y entonces ni usted ni yo tenemos razón en el que si, existe o no existe porque pero ahí estamos encontrando evidencias donde se habla de Atlantis de Atlanti, no tal, y se encontrar... puede de alguna manera vincular encontrando un dibujo de varios círculos vale que mira encontrado el pues, encontrado sí, sí, que sí, está sí, sí, puesto yo ahí sí, no veo hasta sí, sí, sí. el Ah si no uno no lo ve Ah entonces no conoce el script ibérico, es que porque sí. se ve claro Ateerla, ¿eh? Si eh, lo y y a... vuelvo a poner, yo lo que le puedo decir es que son unos arañazos muy concretos. Ah, arañazitos, <tose> arañazitos, ah, no, vale, vale. Tienes razón, ya está, no hay más nada que descubrir. Son arañazos. Ah, de sí, sí, <ríe> de de? Se me había escapado eso, llevo un montón de años de tigrafista y no me di cuenta que eran arañazos. <risa> Yo quería preguntarle por el tema de los turdetanos. Sí. Porque, claro, obviamente, esta región se dice que somos turdetanos, que éramos turdetanos. Sí, letal letano también dicen, ¿no? Y como, por ejemplo, mi apellido sé que viene de la antigua ciudad de Gora y todo eso. Entonces, me hace gracia el tema Ajá. de que digan. Sí. Eh, me hace gracia que digan el tema de que eran íberos que hablaban la lengua tartésica. Entonces, sí. nada más que eso, me hace ver que, como que intentan hacer otro tipo de gente que había aquí. Y ya después de ver todo lo que estoy viendo, pues no se me surge como más preguntas, ¿no? Bueno, los tutelanos, si son iberos, deberían hablar lengua ibera, no lengua tartésica. O sea, pues por eso lo que no sé son que, que son, son porque intenta, a lo mejor se intenta decir que era otro pueblo no hay puedes llegar a ser. ¿cómo, cómo no sé un... bien quién, quién es que lo hace, porque que yo sepa, eh, por los lingüistas que han estudiado las lenguas de la, en la, en la hispánica creo que está bien claro que el tartésico y el ibero son lenguas diferentes, y que los deberían hablar una lengua ibera, mm. no tartésica. Pero bueno, sí, es verdad que hay algún que otro por ahí que tiene dudas que no está muy claro sí, si, si podría ser de la misma catésica, sí, sí, es verdad que por ahí. Sí, yo creo que no. Yo creo que no, porque de hecho hay pocas inscripciones que han aparecido aquí en Andalucía, las pocas que han aparecido de escritura ibérica, porque es verdad que han aparecido pocas pero cuando la ves, la identificas con la lengua ibera que se habla por todo el levante, o sea, lengua ibera. No la identificas con lo que ha aparecido en las esteras artésicas. No la identificas, o sea, no es el mismo tipo de lengua. Yo, yo para mí está claro que los ídolos son otro pueblo. Quizás algún día hablaremos un poco de eso también, porque ahora tengan razón. Lo único que, que me ejemplo. han dicho de los ídolos es que a lo mejor es una forma de englobar todo lo que no entendemos, ¿no? Sí. O lo que no hemos llegado a estudiar. ¿No? Sí. Bueno, yo quería hacer un comentario también eh, para que los estudiantes de aquí de la Universidad de Granada comprendan. Bueno, en primer lugar, decir que yo vengo del mundo de la tecnología, soy delante de proyectista, pero oh, razono y soy aficionado a la historia y al de todo lo que veo en torno a esto saco las siguientes conclusiones. Primero, oh, en Heim aparece una ciudad de 115 hectáreas donde tiene cinco fosos y cinco anillos. Como he dicho yo como ha dicho yo, tiene ingeniería y, y a su vez, en los alrededores de Heim, en varias pruebas, aparecen cinco o círculos concéntricos con el canalillo y escritura con la denominación de adelante que ya a contado eso es una realidad y, y es una realidad que la cultura megalítica es la, la primera organización o social que se genera aquí en el sur de la península ibérica, en lo que es hoy el territorio andaluz y para levantar dos que pesan um, muchísimas toneladas no se hace con cuatro barrulos tirando de una solilla. se hace con, teniendo conocimientos matemáticos y teniendo muchos conocimiento. y aquí sin salir de la provincia de, de, de granada en el valle del morafe eh, hay eh, cientos de, de dolmen y tenemos el dolmen de alberita de alberite, con una luz que tiene 150 toneladas que no se levanta con un dedo y tenemos otra cosa más que eh, la cultura megalítica no se queda aquí en el sur de la península, en Andalucía, sino que la cultura megalítica sube para arriba por toda la colonisa atlántica, hasta llegar a las islas Caseterides y, y al norte de, de Francia y hace la primera ventilación de Europa. Y lo hace una cultura andaluza, que por cierto no se explica mucho en las universidades, porque no, se interesa, no interesa que Andalucía tenga a, nombre propio desde la más remota antigua. Interesa que Andalucía sea subsidiaria de otros países o de una política uh, posterior. Entonces, la cultura megalítica, en su avance, eh, lo que yo observo, todo lo que yo vengo observando o que han explicado estudiosos, la cultura megalítica desemboca, uh, según mi criterio y lo que yo he observado, en la cultura adelante. Y la cultura adelante es un paso posterior a esos conocimientos matemáticos y astronómicos que tenían los megalíticos o que van evolucionando o, o, o en la transición que va del, megalit, del, megalit, del megalitismo a, a la edad del cobre. Entonces, claro, o si aquí aparecen cuevas, a ciclos concéntricos, o signos epigráficos, con, con los nombres de la cultura, con el nombre de Adelante, y aquí mismo en, en Jaim tenemos una, una gran mega ciudad, una gran ciudad grandísima, porque ahí habéis visto el tamaño de Jericó y el Faro qué que es? es el club del mundo, la última mierda, Andalucía que es, Andalucía es la última colonia de España. Entonces no se le puede dar importancia. Entonces los mismos arquivos de la Universidad de Jaim se venden por un plato de venteja, ahí a esta barra en Egipto. Y se olvidan y entierran las cosas que tienen en Jaén. Es una vergüenza que los teólogos o de, de la Universidad Andaluza se vendan de esa manera. Porque eh, yo no soy de eh, los que dicen, si bueno, o Andalucía el primero y el, el, el mundo una mierda. No. O yo pues soy andaluz, pero a mí no me gusta uh, ver y vertir mentiras sobre Andalucía. Uh, si Andalucía tiene una serie de, de datos que se pueden comprobar, como es los restos del megalitismo y el desarrollo que ha hecho a través de, de, de toda Europa. Y se puede ver los signos que ha dejado la cultura adelante. Y uno de ellos es el otro es, es pues, todo o, tipo o de pinturas que, que ha mostrado hoy y que se pueden ver en el resto de Andalucía. Y esta cultura adelante, que en su evolución culmina en Tarteso es la primera gran organización político-social con escritura propia, con jeroglíficos distintos de los egipcios, donde descubre de una nueva metalurgia, la metalurgia del, del bronce, y que comercia con el antiguo Egipto, y además enviando, o con su sus barcos, o el, eh, un, un bronce con denominación de origen, el bronce tartésico, una cultura uh, y un pueblo riquísimo que, que dominó, todo el mediodía tenía que insular y que cuando cae ya desemboca en los distintos reinos, que estaban en la zona de Granada, que en la zona de Gento, que en el Bajo Guadalquivir, ¿con qué nos encontramos con, con todo esto? Nos encontramos con que en Andalucía está el origen de la cultura más antigua de Europa. Y España eso no lo puede ser. No, la... casi todos. Me comen vivo, es que me comen vivo, si han venido casi todos los arqueologías, me han ganado conmigo. si me permite cuántas personas aquí han sí. leído sí. por lo menos un libro, un artículo de George montellano Montejano. Poquito. Ya un que que es que que deberían hacer los estudiantes de arqueología y que Si a una auténtica de que tengamos que sin tener que considerar ni compartir con otras culturas. A mí me gusta mucho este hombre porque yo no soy lingüista y llevo mucho tiempo siguiendo a diferentes lingüistas y he conseguido aprender griego, hebreo, entender cananeo y leer directamente las, las lenguas ibéricas y parte del idioma. Yo no estudiaba, no tengo ni idea de eso, pero soy un artista autodidacta. ¿Vale? Y yo espero que ustedes tengáis por lo menos los estudiantes la pasión, la ganas y sobre todo. La del valor de enfrentarse a lo que no creéis, de lo que creéis y de no Yo soy arqueóloga, ¿vale? Me estoy formada en la universidad, tengo mi licenciatura en geografía e historia y mi doctorado en arqueología doctorado no, en la ya. Quizá la tesina me quedé ahí llevo 20 años, llevo 19 años ejerciendo profesionalmente como arqueóloga muy contenta porque no me falta el trabajo y la gente me valora muchísimo ahora mismo acabo de terminar un contrato con la Junta de Andalucía que era eh, hacer un compendio de toda la documentación que había de Marroquíes Bajos porque ni siquiera, no sabíamos hasta que se empezó todo el no sabíamos ni siquiera lo que teníamos yo soy, y él lo sabe, tremendamente escéptica mucho, porque a mí me lo tienen que demostrar pero yo lo primero que hice una aproximación a este hombre desde la risa y desde el cachondeo que me, me tenía alrededor, de, ah, de está loca, no sé qué, no sé cuánto. Y hice una aproximación hacia él, pero a mí me mola mucho lo escenario del Dimax y las cosas de él. Me, no, me, me llama la atención, ¿no? pero me gusta. Hice una aproximación a él desde el total escepticismo. Me acerqué como arqueóloga y como científica que soy y lo primero que hice cuando lo conocí y vi que era una persona que hablaba con muchísima coherencia y que no era el loco que a mí me estaban vendiendo. Pues coger sus libros y leérmelos. Leérmelos de verdad. No, no. Y coger los artículos y leérmelos de verdad. Ahora, este hombre... Yo, yo soy arqueóloga, ¿vale? Yo mmm, no tengo más formación en, como filóloga, ni tengo formación como filósofa, entonces me tengo que fiar de los que me dicen, ¿vale? No de lo que me dicen, de lo que me dicen. ¿Vale? Si este hombre me dice que por A, B, C y D, que son unos motivos aparentemente justificados, que se pueden falsear perfectamente... Lo, eh, el relato de Platón no es un mito en el sentido que nosotros lo entendemos que, claro nosotros no nos confundimos el mito de la caverna de la cabena, es que no metieron a cuatro y les pusieron una sombra no sí cierto no lo hicieron pero por qué esto no es un mito eh, inventado totalmente él me dice por qué y cuando tienes los libros tienes una serie de, de, de parámetros para opinar te puedo estar o no de acuerdo y ahora ojo eh, libros de filólogos, cojo libros de filósofos y otras corrientes distintas que hay, que no es la que a mí me están vendiendo porque sí, cojo otras, otras corrientes, lo leo y yo críticamente analizo como profesional, ¿vale? y como arqueóloga que soy, que ya os digo que yo de aquí me voy al campo y que salido a llamar porque es que me han mandado otro proyecto, que es que estoy trabajando, que es que no vivo de nada, no vivo del aire, vivo de trabajar y vivo de mi trabajo y vivo de hacerlo bien, ¿eh? y no vivo de destrozar patrimonio ni vivo de documentar y vivo de documentar exactamente lo que encuentro sin, sin falsear nada yo llego, me acerco a este hombre de esa manera y hay cosas que no me terminan de cuadrar pero porque ha analizado todo y porque críticamente me puedo sentar a hablar con él y a, y a, y a, y a criticar, perdón por la palabra, su trabajo desde la aproximación que he hecho, leyéndolo a él, leyendo todo lo que hay alrededor yo no sé leer jeroglífico, es que no sé. Puedo leer una crítica de alguien que sí, que lea jeroglífico. Pero si este hombre lee jeroglífico y me dice X y hay otros epigrafistas que me dicen, ¿puede decir eso? Pues lo tengo que creer. Yo no puedo decirle, es que yo me he leído críticas, me <risa> mandaron en primero en la carrera, se le decía traducido de castellano, pues traducido a castellano desde, el, desde no, ni siquiera desde el griego, desde el alemán. Coño, si pues este hombre me está diciendo, lo he leído en la. la la fuente primaria que más me podía acercar en griego y yo he hecho mi propia traducción y esa traducción no tiene ningún impedimento a nivel filológico pues yo me tengo que creer lo que me dice él ahora lo que es absoluto y totalmente innegable a nivel arqueológico al margen de que es primero que Jaén no es la Atlántida, obviamente eso obviamente y él nunca lo ha dicho yo desde hecho si lo hubiera dicho en algún momento yo le hubiera visto algún viso raro me hubiera deshecho totalmente de esta relación y no estaría aquí diciendo Nada vosotros. Hay una corriente que no es que nos la hayan querido ocultar, que no vamos a tirar a, la, a, la, a, la, a las teorías conspiranoicas No, no, no. Pero es que tenemos que ser conscientes de que a nivel arqueológico se van descubriendo cosas. Y no lo sabemos todo. Y tenemos una, llámalo corriente cultural, una corriente cultural que, que nos nace desde por todo el Mediterráneo, que nos nace desde el sur de Portugal y que nos viene con el tema del megalitismo, con el tema del vaso campaniforme, que siempre nos lo indican viniendo desde acá, como arqueóloga yo considero que el vaso campaniforme el desarrollo del vaso campaniforme no va de allá para acá, o sea, de allá, quiero decir, de oriente a occidente, sino que veo que hay, hay muchos indicadores que me hacen pensar que viene desde, como arqueóloga, cuidado, ¿eh? desde occidente y que se puede ir hacia oriente por el tema de por, por lo que he excavado, por lo que he visto, por lo que he tenido entre las manos. Estamos hablando de una corriente que no viene de, del campaniforme, que es pre-campaniforme, porque los, los yacimientos que la que la ha puesto ahí, que hay más, van desde el pre-campaniforme. Hay una corriente cultural que nos está diciendo eso. Y esa corriente cultural, por H o por B tiene un indicador subgéneris que es el que dice en, que son los círculos concéntricos. Ya está, es que yo no puedo meterme. Es que los hay en Valencina, los hay en Osperdigores, Los hay... no me voy a meter en, en el tema de, de la motilla de azuera, porque me voy a meter porque eso creo que es una cosa distinta. Dentro de que a lo mejor, pero creo que es una cosa distinta. En Millares hay una serie de indicadores que me están diciendo que hay una corriente cultural totalmente justificada. Tenemos lo, los ídolos, que son idénticos, en época calcolítica para todo. Tenemos las mismas cronologías de asentamiento. Dentro de esos asentamientos, los que están más estudiados, que son Valencina de la Concepción, que también está asociada a cultura menírica, y, y Osperdigós son lugares más destinados al culto. ¿Vale? Entonces, nos podemos quedar ahí. Pero también tienen otra serie de indicadores arqueológicos, como la última tumba del Guerrero, que salió con el pedazo de cuerno de... De, de, de, de, de elefante en Valencia. Vale, ahí ya me estás diciendo que ahí hay algo más y que ahí hay un poco más de conexión de la que pensábamos a priori. Y ahora, Marroquíes Bajos, que será lo que sea, pero Marroquíes Bajos es una ciudad que inicia el Neolítico y que hay indicadores neolíticos que son una serie de títulos. Es que he cogido todos los planos desde el año 90, los he puesto. No, no os puedo hacer absolutamente nada ni os puedo decir más. Porque estoy bajo secreto de sumario total. Y lo es. Y lo que hemos visto ahí, que ellos representaban, lo es. ¿Qué pasa? Que eso estaba en la cabeza de los que investigaron, o de los que coordinaron en un momento determinado. En la cabeza de la universidad, en la cabeza de, de Narciso Zafra, porque lo sabían. Cuando yo lo he cogido todo, y lo he puesto ahí, yo he puesto 400 planos de 400 excavaciones que se han hecho, lo que ellos tenían en la cabeza es lo que es. Es lo que es. Son los círculos concéntricos, son los fosos, son las líneas de muralla, son los bastiones cada 20 metros, son las puertas de entrada y son los canales de intercomunicación de un foso a otro, que era lo que desde el principio ellos venían diciendo. Eso se ha difuminado con el, con el artículo del FESID, que si el foso eh, no era de distintas épocas, que estaba no sé qué. Artículo que se hizo con una información, para mi, a mi modo de ver las cosas, como arqueóloga, relativamente sesgada porque se hizo únicamente con un tramo de fosos de 30 metros. Estamos hablando de un foso que a mí de 2000. Se hizo con un tramo que ha sufrido una cantidad de modificaciones realmente brutales. Entonces es lógico que las pruebas que ellos hicieron con una excavación de 2006 y eso se hizo en el, en el 2014 o algo así, coño, la cadena de custodia de, de, lo, de las columnas polínicas, primero a mí me da muchas dudas. Eso para empezar. ¿Que no tengo dudas? Vale. Esa información. Y esa, esa, o sea, esas adaptaciones que está dando me parecen también correctas en el sentido de que ha habido una cantidad de modificaciones que sobre la excavación se ve brutal, es que es normal, es que el foso se colmata, eh, se rellena, se vacía, se vuelve a vaciar, se vuelve a rellenar, se vuelve a colmatar, eh, meten en medio encima una, una, una cabaña, esa cabaña la deshacen, meten encima no sé qué. Hay, hay cosas que sí, pero cuando te pones a analizarlo de manera crítica, de verdad, que lo que tenemos en Marroquí no es, eh, es, una, es una ciudad, porque es una ciudad porque vivían en ella, y hay un sistema de aprovechamiento hidráulico que puede venir del raudal de la Magdalena, del raudal de no sé qué, del Rauda de no sé cuánto, que va a morir a la zona de la laguna, y que hay eh, documentados desde época prehistórica hasta época romana, canales de agua con la, con, con, que se colmatan, que se hacen más anchos, más estrechos, que bajan y que no, que pasan alrededor de Marroquíes y que van a morir a una zona de laguna que es donde está la universidad ahora. Eso existe. Eso existe. Y es inequívoco. Ahora, el nombre que tú le quieras poner a eso, ya depende de ti. Este hombre le pone un nombre. Yo le puedo poner otro y tú le puedes poner otro. Pero con los datos empíricos físicos, yo no puedo afirmar ni que exista ni que no exista. Ahora lo que te puedo decir es que no hay ni una cosa descabellada, ni está flotando en el aire, ni no. han venido los alienígenas ni la han puesto, ni marroquíes bajos en la urbanidad. Eso por asegurar. Muchas gracias. gracias.